Ok, son las seis de la tarde con dos minutos, somos Transformation Radio, sí, estamos en vivo desde la ciudad de Jacksonville, Florida, tendremos a Damaris García, ahí está promocionando su más reciente sencillo titulado Cantamos Libertad, recientemente estaba chateando con ella, así que en cuestión de segundos Damaris García estará con nosotros aquí en Transformation Radio, está ahí con nosotros ya. Le vamos a dar la bienvenida a Damaris Gar y le vamos a dar las gracias a Jorge Lurita. Eh, por el contacto con Damaris, así que creo que ya le doy la bienvenida. Damaris, Damaris ¿cómo estás? Ok, hoy sí. Bien, voy a poner bien el celular. <risa> ¿Qué tal, o sea, acá Damaris? Tengo, ¿Cómo estás? Tengo el cablecito acá, este celular. <risa> Tiene arriba el... para poner, ¿viste? El celular y, y está ahí colgándola. No, no, está bien, está bien ahí. ¿Qué tal, Damaris? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿Y ustedes? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Transformation Radio. Estás en Argentina, ¿verdad? Sí, hoy fue una confusión porque pensé que era al revés. Pensé que era las 6 de la tarde en Miami y acá en Argentina a las 5 de la tarde. Y bueno, resulta que era al revés. O sea, estuve dos horas esperando sentada acá. Mira, yo, Fue, una, fue una, confu una confusión. Vi, yo vi que, Pero me, ya está, que ya está. estabas escribiendo y me confundí más yo. Dije, ay Dios, ahora yo pensé que la entrevista... Cuando vi que me estabas escribiendo, lo vi en mi teléfono, sí. en, en mi reloj, y dije, pero ¿con quién era primero? Y en eso empecé a ver, no. y Ay, le no. mandé la portada a Jorge, y le dije, no, pero era a las seis, pero ya no, ya no tenía tiempo de contestarte, porque... A, claro, me pareció muy raro, pero bueno, ya está. Sí, porque iba a está, comenzar con... Te, tenía una entrevista a las cinco de la tarde, que era hora de Miami, con mm. la que ellos, ellos están en Ecuador, y a, por eso no te pude contestar. Y le mandé a... Ah, okay, y por eso okay. no te contesté, mil disculpas. Y le dije, ore, no, ore, no pasa mira. nada, por favor. Fue una confusión y, de nosotros, así que... Y después él me dijo, él me, él me escribió y me preguntó, ¿qué horas allá? <risa> y le dije, no, mira, mañana está para las cinco voy a comenzar con una entrevista. Y me dijo, listo, listo, listo, es que ella está en Argentina. Y le dije, no, yo sé que ella está en Argentina, pero por eso te preguntaba ahorita, ¿dónde tú estás? Y tú dijiste, bueno, y él me dijo, ella está en Argentina. Ah, no, pero está bien. ¿Qué tal, cómo estás, ah, el día de hoy? Okay. Gracias a Dios, todo tranquilo. Acá se revolucionó re un poco antes de, de la entrevista, pero bueno, ya está. El señor toma el control de todo, así que. Sí, porque. Tranqui, mira, tranqui. Me, me, me pusiste a pensar, dije yo, ¿a quién tengo que entrevistar primero? Oh, no. mira, a mí sí, encima yo ya tenía entrevista. varias entrevistas. No, sí, en los viernes tengo dos entrevistas. Porque, saco ah, okay. Los viernes, mira, me tengo que levantar a las tres y media. A, a, Sí, porque entro a mi trabajo a las 5 de la mañana. Salimos a la una y media a trabajar. Pero cuando tú me wow. preguntas, cuando viste a qué hora de la entrevista, me asustaste porque dije ¿a quién comienzo a entrevistar primero? Dije, ¿a Opción o a la Mari? Entonces, ahí fue cuando me ya mi, a mis 51 años y tú me dices. Ahí mismo dije, ay, Dios mío santo. Y sí, ya alarmé. pero bueno, gracias a Dios. A la, no. vi, la viejitud, la viejitud no viene sola, dice, ¿no? <risa> no, claro. Re <risa> Damaris, cantamos libertad. Ese es tu sí. más reciente sencillo. Pero fíjate, quiero aclarar algo, porque ese es tu cuarto sencillo. Es mi cuarto sencillo, sí, sí. Real sacerdocio. Y voy a un nuevo amanecer. ¿Son, son tuyas también? Sí, y Jesús, príncipe de paz. Esta no la tengo, porque fíjate. Ah. Encontré, encontré y fíjate, cuando... Estaba tocando ahorita esos temas, Real Sacerdocio, sí, sí. estaba tocando Real Sacerdocio y luego toqué Voy a un Nuevo Amanecer. Pero luego dije, estaba leyendo la, en, el, en el, tu cuarto sencillo, Cantamos Libertad. Pero dije, pero bueno, acá, ¿dónde está la otra que yo no la tengo? Sí, bueno, la de Jesús Príncipe de Paz la había hecho para la iglesia, o sea, un regalo para mi iglesia, ¿no? Eh, para el ministerio donde pertenezco. Y no sé, en Spotify como que se separó esa canción, solo, el productor no sabe cómo cómo hacerlo para juntarlo con las demás, o sea, en Spotify la Jesús Príncipe de Paz solamente tiene más de 300 seguidores, y aparte, bueno, Amanecer, Real sacerdocio y Cantamos Libertad, quiero que tiene 164 seguidores más o menos, pero es como que se separó totalmente, solo, no sé, la verdad es que no sé qué pasó ahí, el productor no sabe qué pasó ahí, pero se separó. ¿Pero está bajo el mismo nombre tuyo? Sí, está bajo mi, mi mismo nombre. Pero la verdad que no se entiende de por qué se separó. Hmm. Y no sé, muy raro. Pero bueno, y quedé, ahí está. Quedé buscando, fíjate, dije, pero qué barbaridad. ¿Dónde está el otro? Bueno, cantamos bueno, libertad. ¿Cómo nace este cuarto sencillo? Cantamos libertad. Bueno, estaba en, el, no me olvido más, el 15 de agosto del año pasado, estaba en la iglesia y bueno, se estaba ministrando, eh, la iglesia donde yo estoy, hay mucha liberación, mucha sanidad, eh, mucha administración, ¿no? Y bueno, estaba mi pastor, que es profeta también, estaba ministrando a las personas, y el guitarrista empieza a hacer una melodía. Y nosotras las coristas mayormente siempre bajamos, porque como hay mucha liberación, a veces los sugieres no alcanzan. Entonces nosotros también vamos a agarrar a los que se manifiestan, ¿no? Y bueno, estaba agarrando una persona y que se manifestó, y bueno, el guitarrista empieza a hacer melodía, y bueno, nosotros, obvio, estamos en constante oración, adorando al Señor, ¿no? Y empecé, cantamos libertad, cantamos libertad en el nombre de Jesús, empecé. Y me empezó a ministrar un montón. Y bueno, después cuando llegué a mi casa, fue lo primero que hice, grabar, ahí ese pedacito, y oraba al Señor, Señor, ¿qué, qué puedo poner después?, y me vino la palabra de Pablo y Silas, ¿no? Eh, poderoso. Y vino la palabra de Pablo y Silas, después me venía la palabra avivamiento, ¿no? Me venía la palabra eh, orar por las vidas. Me venía la palabra de cuando David decía, él me libró de las muchas aguas porque se agradó de mí. Me venía la palabra de, de, de Isaías, ¿no? Que dice libertar a los cautivos, abrir las cárceles, eh, las puertas de las cárceles, ¿no? No me acuerdo muy bien esa palabra ahora. Pero me venía todas esas palabras. Y bueno, ahí lo, lo, lo, fui, lo fui escribiendo y componiendo junto con la música. Y así nació Cantamos Libertad. ¿Es, es primera vez que, que, que nace una canción como esta en, en medio de, de, de una sí. adoración en tu iglesia? Sí, es la primera vez. Las demás las hice acá en mi casa, eh, pero es la primera vez que hago así en, en medio de una administración. Y, y la verdad es que me impactó. Me impactó porque me ministraba muchísimo mientras la cantaba. Decía, wow, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque viene de parte del Espíritu Santo, ¿no? Obvio que todas vienen de parte del Espíritu Santo, sí. pero siempre hay una que es especial, ¿no? O que es más fuerte, o, o que vas madurando cada vez más en el Espíritu y, van, y va trayendo más palabras eh, para poder componerla. Y, y, bueno, muy agradecida, Señor, por eso. No, son una de esas canciones que tiene como ese sello. Eh, como tú dices, cada una... De, de las canciones, tiene sí. algo muy especial, tiene algo muy divino, sí, pero, sí. Como, como tú dices, nació en medio de, de, de, de, de algo así, eso es, es, es espectacular, fíjate, cuando tú lo estabas diciendo, yo estaba muy pequeño, eh, yo tenía unos seis años, creo, y mi mamá desde, desde pequeños nos, nos llevaba a la, a la iglesia, y recuerdo que en la iglesia estaban cantando el Salmo 23, si no me equivoco, Uf. y, en medio de la adoración y la alabanza, mira, yo sentía aquello que venía como derramándose de, de arriba, ¿no? Y claro, yo pequeño, pues yo no sabía qué era. Y yo me le acerqué. Y yo, me le, yo le digo a mi mamá, mamá, ¿y eso qué es? Y yo, mi mamá, ¿sabes? Mi mamá me es dijo. Mi mamá, me, mi mamá nada más abrió los ojos, me quedó y me dijo: Esa es la presencia del Espíritu Santo. Eso fue lo único que mi mamá me dijo. Yo me quedé callado porque pero fíjate yo tenía como unos seis años y no no lo olvido porque, claro sí. lo, lo volví a percibir luego más grande no no no siempre no pero pero ya luego cuando estaba más grande lo, lo, lo entendí y no y esa mirada de mi mamá o sea verles el rostro a ella sabes me hice la, la presencia ah. yo me quedé yo me imagino que tú en este sí, momento claro. de, de adoración también eh, pues, sí. percibe no Sí, sí, sí, es, es hermosa la presencia del Señor, creo que es el regalo más maravilloso que te puede dar, más allá de lo material, de lo, de lo ministerial, sentir la presencia del Señor es un regalo maravilloso. Y bueno, mi testimonio es muy largo también, pero sí he sentido la presencia de Dios todo el tiempo, de pequeña he pasado muchos procesos, eh, pero el Señor siempre estuvo ahí como poderoso gigante, no como dice la palabra, y, y sí, es hermosa la presencia del Señor, es un regalo maravilloso. ¿Tú crees que esos procesos que pasamos en nuestras vidas, yo digo que son necesarios? Son necesarios sí. porque se convierten en bendición cuando los comentamos, porque creo que todos pasamos esos procesos de una u otra manera sí. parecidos, pero porque Dios no quiere decir, aunque nos duelan, aunque mm. uno dice, no nos gustan los procesos, separaciones, enfermedades, eh, pérdida de un familiar, eh, son procesos que, que, que, que nos duelen. Y sí. uno dice, te marcan y, y no quiero vivir por esto y, ¿sabes? Nos la pasamos mal, ¿no? Sí. Pero de alguna manera eh, se convierten en bendición cuando los hablamos, porque cada quien lo vive de una manera diferente, pero cuando los hablas, alguien más lo escucha y tú dices, mira, yo pasé por esto y mira Dios lo que hizo en mi vida. Mira Dios cómo me, me, me cambió. Amén. Y entonces alguien más que tal vez se apartó del camino de Dios por alguna, o no conoce de Dios, como que te presta atención ¿no? y, y empieza a escuchar por lo que tú pasaste, por ese dolor sí. que tú pasaste, y dice, bueno, yo estoy pasando por lo mismo y tal vez no conozco de Dios. Y déjame poner un poquito más de atención por lo que pasó Damaris para escuchar y de alguna u otra manera esa persona termina buscando de Dios. Y, y al no sé, con el tiempo se te acerque, te dice, mira Damari, yo escuché tu testimonio y, y, y gracias a ti, pues, busqué del Señor. Y ¿cómo te, cómo te hace eso sentir, ¿no? Que a través de eso que tú pasaste, alguien más buscó de Dios. Y tú dices, amén, ¿no? Y por eso te digo, y aunque a uno no le guste, no, no le guste, pero esos momentos es como cuando Dios te está diciendo, mira, estás haciendo algo en tu vida que tal vez uno no se da cuenta. Está pasando con sí. tu vida que no está bien, tienes que ordenarla, pero son necesarios, por mucho que no nos gusten. Como tú dijiste, tú creciste es, prácticamente desde muy pequeña, comenzaste a cantar en la iglesia. Sí, muy pequeña, creo que tenía como... ¿Te recuerdas más o menos, alguna con... canción en especial? Me quedé callado porque Damari hizo pausa. <risa> Hay una pausa. Damari no nos está escuchando. sí sé. Damari ¿me estás escuchando? Hiciste una... Pe ¿Me estás escuchando? No, no, sí. Ahí, ¿me escuchás? Okay. Ah. Sí. Yo. Hiciste una... Tilda. Estabas en una pequeña pausa y por eso, por eso dije, bueno, corta sí, sí. La, la, la esperanza. Sí. Se te corta. Se, no, a mí no se me corta. Va, yo veo que no se. Pero a vos se te. Yo veo que se te corta a vos. Estamos escuchás? los dos en lo mismo. Sí te escucho, Ay, pero no. creo que estamos. Estamos los dos en lo mismo. Ok. <risa> pues sí, pasa mi esposo, mi hija, todo junto. Bien. Eh, ¿Me escuchas ahí? ¿Se escucha bien? ¿No se corta? Eh. Bien, yo cuando te... tenía dos años aproximadamente empecé a cantar, y mmm, con mi papá, mi papá tocaba la guitarra en iglesia, bueno, después nació mi hermana y se sumó también, eh, no podía ser la única, <risa> no podía ser la única. Y, <risa> yo quería ser la única, pero bueno, vinieron <risa> tres más. Así que. <risa> y, <risa> sí, terrible, ¿no? sí, terrible. Y bueno, empecé a cantar y a los cuatro años más o menos empecé con los procesos de enfermedad, eh, empecé con infección urinaria, casi grado 3, eh, que es el peor, digamos, eh, fue tremendo eso. Pero en el peor proceso ahí el Señor estuvo, estuvo sentía la presencia de Dios fuertemente. Cuando cantábamos con mi papá eh, nos usaba poderosamente en la iglesia y decir qué poderoso que es cuando uno está pasando un proceso, ¿no? Porque cuando se te revela que el proceso no viene a matarte sino a dimensionarte y hacer de bendición a muchas almas... Dios te usa poderosamente, eh, te llena de asunción, ¿no? Y mmm, fue muy lindo eso, fue muy lindo. Y bueno, a, hasta los mmm, 14 años aproximadamente, pasé el proceso de, de infección. Me tomaba, eh, me dolía la vejiga, me dolían los riñones, fue tremendo eso. Y me acuerdo que me, me iba arrastrando hasta la cama de mis papás, y, y le pedía por favor a papá que, que ore por mí porque no daba más del dolor y él me empezaba a orar y venía el Espíritu Santo y me anestesiaba y me dormía enseguida era impresionante eso y después cuando tuve a mi hija que la tuve por parto normal eh, pasaba los mismos dolores dije ah era lo mismo dolor que sufría de chiquita como que no lo sufrí tanto sabes <risa> eso fue tremendo ¿eh? igual 24 horas de parto viste es un montón Así que, bueno, después pasé por anemias fuertes, después me agarró hipertiroidismo, eh, que también la doctora me decía, ¿cómo estás viva vos? Porque es muy fuerte el hipertiroidismo que tenés. Eh, después me aparté del señor, eh, cuando era adolescente aproximadamente. Pasaron muchas cosas, viste muchas cosas en mi vida, me separé de mi esposo, muchos problemas de matrimonio, después vinieron pensamientos de suicidio, depresión, eh, y decís que, que feo, ¿no?, que es cuando te apartas del Señor, porque todas las maldiciones familiares, ¿no?, que, que hay alrededor del hogar, ¿no?, alrededor de las familias, cuando uno se aparta del Señor, vuelven a vos. Y me pasó, yo tuve eh, muchos, eh, muchas familias, ¿no?, que por ejemplo se suicidaron, eh, muchas familias que abortaron, y, y entonces todas esas maldiciones, todos esos espíritus del mundo vuelven, ¿no?, a una persona cuando no está en Cristo. Y después cuando, cuando tenía aproximadamente 25, hace poquito, ¿eh? hace poquito aproximadamente, <ríe> eh, me encontré con, con la esposa de mi pastor, que era mi compañera secundario, y yo estaba totalmente, con mi vida destruida, totalmente destruida. Y ella me invita a la iglesia, donde estoy ahora, ¿no? Y, y bueno, fui, fui tiempo después, fui como después de tres, cuatro meses, y ahí el Señor eh, restauró todas las cosas, cuando me reconcilié con el Señor, eh, me volvió a llenar con su Espíritu Santo, se, recon, eh, se, se renovaron todas las cosas, ¿no? Y ahí empecé también con el tema de querer grabar las canciones, porque yo siempre compuse, pero es como que el Señor no lo permitía todavía, porque todavía no estaba lista. Todavía faltaban muchas cosas que tenían que ser purificadas, ¿no? Eh, y yo quería ya grabar mis canciones, mis composiciones. Encima en ese tiempo eh, había un productor que me cobraba re barato, ¿viste? y decía, no, yo quiero grabar ya. Y, y bueno, eh, el Señor no lo permitió. Así que más o menos esa, ese es mi, mi testimonio. Es, es más largo, ¿no? Uno pasa muchas cosas en la vida, muchísimas cosas que te marcan, eh, desprecio, eh, muchas burlas, mucho maltrato, pero me, me encanta, me encanta saber que de todo eso el Señor te rescata, y me encanta saber que, que uno, al pasar esos procesos, después puede ser de testimonio a otras personas para que puedan llegar a los pies de, de Cristo, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando se te revela Cristo totalmente, estás agradecida, estás agradecido, porque sabes que todo lo que pasaste no fue en vano, fue por un propósito. Y por ejemplo, eh, no existe la palabra casualidad, ¿no? No. Existe la palabra causalidad para un propósito. Y eso es poderoso. Es poderoso y me, me encanta eso. Me encanta eso del Señor. Y no, a sí. pesar de que estás en medio de la tormenta, sabes que va a pasar algo mayor, ¿no? Mira, antes que nada, te, te, te quiero dar gracias por por compartir eso con nosotros porque te voy a decir una cosa tú no eres la única persona que ha pasado por por mucho de eso igual yo sí por supuesto sí yo, sí. yo, yo pasé por pff, cuántas veces me quise suicidar y, y mm. no lo quería no lo quería decir porque me daba pena mm. eh, me daba pena decirlo eh, cuántos amigos míos ya no están acá cuántas amigas mías Uf. abortaron tantas veces cuántas sí. amigas mías eh, un amigo mío se ahorcó eh, Wow. Pero eso todo pasó cuando me aparté del camino de Dios. Sí. Eh, entonces, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Y a veces no lo entendemos. Y pensamos, ah, no, yo busco de Dios más adelante. Ahorita quiero divertirme. Mm. Ahorita quiero, quiero hacer otras cosas. Y, y... Pero fíjate, uno tiene que entender. Llega el momento que uno tiene que entender esos procesos. Amén. Y así como, a mí mucha gente me decía, no, mira, Dios te va a sacar de, de, de esa soledad en que estás, Dios va a sanar tu alma. Y claro, algunas personas nada más me hablaban, otros me querían dar con la Biblia encima. Y, mira, sí, que, con amor. Tienen, mm. Los religiosos ¿no? Eso me quería dar con la Biblia encima y, y oraban por mí y querían que yo me cayera del suelo y me decían que querían sacar sí. todo dentro de mí. Y habían quienes se sentaban al lado mío y... Y decía, mira, va a llegar un momento en que, que Dios va a cambiar, que, te va a cambiar. Y, y bueno, y sí, pero fíjate, es como cuando dejé de fumar, por ejemplo. Te, yo me fumaba cuatro cajetillas de cigarro diarias y dejé de fumar porque wow. mi esposa estaba embarazada. Y yo dije, wow. A veces uno dice, voy a dejar de fumar por esta persona. No, uno tiene que dejar de mm. fumar por uno mismo. Yo, sí. yo tengo que dejar de hacerlo por mí, no por alguien más. Eso es mentira que lo voy a dejar de hacer por esta persona. Eh, Dios es grande y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Sí, me pasaron muchos pensamientos suicidas y odia a todo mundo. O sea, yo odiaba a la gente de a gratis. Nadie se me acercaba porque me tenían miedo. Pero de tanta soledad que tenía y fíjate, tenía... Siempre pasaba rodeado de gente. Tenía muchas sí. amistades, pero ¿de qué me servía? Si sí, ni sí. ellos se daban cuenta de... Ni ellos mismos nunca se dieron cuenta de, de lo solo que yo estaba. ¿Pero qué? Me faltaba Dios. Eso era lo sí. que yo lo que yo no entendía hasta que dije, no puedo seguir así. Yo no puedo seguir luchando contra mí mismo porque el enemigo lo que quiere es verte acabado. Sí. Porque mira, mira cómo tú le estás sirviendo a Dios ahora. Mira cómo tú comenzaste desde muy, desde muy pequeñita a servirle a Dios en la iglesia con tu voz. Pero mira esos problemas que, que, que, que se dieron, esos, esos problemas de enfermedad. El enemigo sí. sabía que que de una u otra manera él quería interferir en eso porque sabía que ibas a hacer de bendición y a veces no entendemos pero sabes Dios permite ciertas cosas para que las entendamos ahora tú dices lo mm, entiendo mm -hmm. por qué tú ves. sí mm -hmm. ves que lo entiendes y yo yo sí, digo oh, sí. ahora yo lo entiendo porque tuve que pasar todo lo que pasé porque ahora cuando veo que algo similar ahora lo esquivo digo yo no quiero volver a, a yo no quiero volver a pasar donde estaba antes sí. porque eso ya lo pasé no lo voy a volver a pasar porque aquí donde estoy ahora es la sabes así como tú estás ahora sirviéndole a Dios es la mejor es el mejor momento que tú puedas hacer y no importa las enfermedades que vengan el dolor que venga tú le vas a ser, seguir sirviendo a Dios porque el mundo es lo que te da el mundo te da dolor pena y todo no importa sí. mientras nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón y tengamos a Dios como en nuestro norte todo es posible, todo es posible. Sí, claro. Y tú sabes que, que esos, esos malos pensamientos que uno ha, uno ha tenido, y fíjate, a mí me da pena decir, fíjate, septiembre es el mes que de la prevención del, del suicidio, y hace poco sí. estaba un programa hablando sobre eso. A mí me da pena decir de que yo fui una de esas personas que se quiso suicidar, que va a decir la gente de mí, ¿no? Pues de bueno, sí. a mí, es que, o sea, porque siempre uno está pensando que, oh, las personas me van sí. a. Criticar. Sí, sí, sí. digo tal vez puede ayudar a alguien que alguna persona tal vez está pensando eso en este momento, no lo hagan busquen de Dios, o sea eso es lo que les puedo decir, busquen de Dios eso es, lo mejor, es el mejor consejo que les puedo dar, busquen de ay, Dios no dejen ay. que el enemigo les confunda con que uno no sirve con que uno no puede hacer nada no, sí. eso, es eso es mentira porque por eso te decía y cuando estás solo en tu habitación, que no hay nadie, no hay nadie ahí, es cuando peor te sientes. O sea, yo no dormía. Ay, sí. Porque no quería entrar a mi cuarto y quedarme ahí sin que yo sí. siempre cerca de alguien. Porque no quería quedarme solo. Pasaba dos, tres días sin dormir. No quería estar solo conmigo Uf. mismo. Y es horrible, es horrible. Sí, es y, horrible. Eh, claro, pero sí, sí. ¿a quién se lo dices? ¿Sabes? Ni a tus amistades, porque dices, este, van a decir, este, este está loco. Pero lo mejor que podemos hacer es buscar de Dios. Eso, esos Amén. tiempos no van a volver nunca en mi vida, ni a tu vida tampoco. Mira lo que. Amén. Mira cómo estás siendo de luz ahora sirviéndole a Dios. Sí, sí, es hermoso eso. La verdad que cuando vienen problemas o situaciones, uno ya sabe, ¿no? Como dice la palabra, esta leve tribulación momentánea crea en nosotros un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Ya o sea, cuando vienen tribulaciones a nuestras vidas, sabes que es porque viene algo mucho mayor. El Señor tiene una sorpresa mucho mayor para nosotros, porque cuanto más las tinieblas quieren atacarnos, cuanto más va a replandecer la luz de Cristo, ¿no? En nuestras vidas. Y sí, yo también cuando tenía depresión me quedaba encerrada en mi cuarto, todo oscuro. Venía mi esposo y yo no había limpiado, no había cocinado, no había atendido a mi hija. Cuando quedé embarazada quise abortar a mi hija también, porque no quería saber nada. Digo, ¿qué le digo a mi papá ahora? Que le digo a mi mamá ahora? Porque encima, imagínate, nosotros, al ser hijos de ministros, es una como responsabilidad ser perfecto, ¿no? Entre comillas. Entonces cuando uno se aparta del Señor, es como que todas las miradas van en contra del ministro, van en contra de vos. Y decía, ¿cómo le digo a mi papá? Porque encima dos meses antes también mi hermana había quedado embarazada. Y fue una situación horrible, pero bueno, gracias al Señor que no lo permitió, Yo y hoy mi hija también es una adoradora increíble, tiene ocho añitos y canta, y tiene unos sueños proféticos impresionantes, ¿no? Decís cómo Satanás quiso matar ese propósito, y así con nuestras vidas, ¿no? Cómo, el Señor quiso, cómo Satanás quiso matar tantas veces nuestras vidas, ¿no? A través de la enfermedad, eh, a través de accidentes también, a través de los pensamientos de suicidio, de la depresión. Siempre quiso trabar el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo. Y, y no me olvido más un sueño que tuve que tenía 12 años aproximadamente. Sí, 12 años tenía. Y. La... Espera, que vino mi familia. Otra la... vez. Adiós. Ay, papá, este papá. Dice que mi, que dice que mi esposa estaba cantando una canción mundana. <risa> Cerrar la, la puerta, hija. Cerrar la puerta ahí. Y... Es tremenda, es chuma, chuma, chuma. No, tenés que portarte bien. Y bueno, y soñaba que estaba en un cuarto blanco, en el sillón blanco. Y yo estaba recostada y venía un león muy grande a atacarme, a querer matarme. Y yo empiezo a cantar una canción en hebreo: y decía, Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, eterno, santo, rey. Y bueno, y empezaba a cantar esa canción, y cuando cantaba esa canción el león se dormía. Wow. Dejaba de cantar y el león se levantaba con todo así, a querer atacarme. Y empezaba de vuelta, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, tu voz trae el atardecer. Y el león se volvía a dormir. Y así pasaba sucesivamente, dejaba de cantar y el león me atacaba. Empezaba a cantar y el león se dormía. Estamos en vivo y tremendo. Eh, y entonces ahí te das cuenta, ¿no? El poder que tiene no solo la alabanza, sino sí. la entrega completa al Señor. Porque cuando uno se entrega completamente está revestido del poder de lo alto, ¿no? Como dice la palabra, está revestido del fuego del Espíritu Santo. Y por más que vengan ataques, por más que vengan situaciones, Satanás no puede entrar ahí, no puede entrar y, y, y atacar contra el fuego del Espíritu Santo que está en vos, ¿no? Eh, y entonces son todas esas experiencias que decís, wow, es, es impresionante. Y, y damos tanta gloria al Señor por habernos elegido para un propósito y el privilegio que tenemos, ¿no?, de servirle. Eso es re lindo. ¿Dijiste que, que tus papás son, son ministros, son pastores? Sí, mi papá sí. ¡Wow! Yo, yo tenía un amigo, yo, yo soy de Honduras, yo tenía un sí, amigo sí. En, en Honduras y sus papás eran pastores. Y a él le decían, bueno, no puedo decir la palabra, te voy a decir la, la, la palabra más... más ah, le decían, tranquila! Le decían, le decían el enemigo, lo contrario, porque sus su papás eran pastores, ese era tremendo. Era tremendo, pero fíjate, él wow. decía que, él nos decía a nosotros que él sentía mucha presión por parte de las personas, porque, porque sus papás eran pastores. Sí, él, sí. Él sentía como que la gente le exigía mucho a él y que sí. esa es una de las razones por la cual él se alejó de la, de, de la iglesia, que él no quería saber nada de Dios. Fue por eso, porque sí. la gente te exigía demasiado. Pero fíjate, imagínate tú siendo hija de, de, de ministros. O sí. sea, el enemigo sabe lo que, cómo tú venías, con, con lo que, cómo tú venías. Y entonces. Con lo que uno aporta. Exacto. Eh, eh, algo que tú creciste con, con esa presión también por parte de, de nosotros, la, las personas que, que te rodean. Que, o sea, yo no sé por qué. ¿Se le exige tanto a los hijos de los pastores? Sí. Sí, sí. Eh, tenés que... Y, y más al ser el mayor, ¿no? Yo soy la hermana mayor de los cuatro. Eh, y es como que a los mayores se le exige mucho más que a los demás, ¿no? Eh, algo que me sorprendió es ver a los hijos de ministros, los primogénitos, apartarse y no volver más. Yo soy de la de la, de la otra iglesia donde estaba, yo soy de las únicas que volvió a los caminos del Señor. Oh, wow. Después de todos los ministros, son dos o tres más o menos que volvieron. Eh, después todos apartados. Y después los demás, de los primogénitos hacia abajo, eh, sí están sirviendo la mayoría, ¿no? Pero decir sí, ¿qué, qué pasa, por qué pasa eso. No, no, no se encuentra una explicación espiritual, creo, de por qué los hijos más primogénitos siempre se apartan de los caminos del Señor, ¿no? Los primogénitos siempre somos los más exigidos, eh, Prestarle a tu hermanito, tenés que cuidar a tu hermanito, hacelo para tu hermanito, ¿viste? Entonces tenemos esa presión y más al estar turuleco, todo enfermo a ¿eh? eso. <ríe> tenés que estar cuidando al insoportable de tu hermanito. <ríe> es horrible, ¿ah? ¿eh? <ríe> eh, pero sí, pasa eso, pasa eso y creo que no, es algo espiritual, ¿no? Obvio que es espiritual, eh, de por qué se, se le exige tanto, ¿no? Porque los primogénitos siempre portan mucho más que los demás claro. eh, no es por desprestigiar a los demás no pero los primogénitos siempre portan algo especial más que los demás es mi pensamiento, quizás estoy equivocada obvio no, no, todo, no todos nos equivocamos no todos nos no, no, equivocamos eh, por eso digo, es mi pensamiento no yo, yo creo que tienes razón es, a los mayores, a los primeros de, de los pasos, se les exige demasiado yo creo que es un error sí. que, que todos cometemos, y digo todo porque yo soy humano también y sí, creo que sí, que, que nos podemos, no, no no me puedo hacer a un lado, eh, pero sí. creo que les exigimos demasiado a los hijos de pastores. Y fíjate, yo he entrevistado bastante y siempre les pregunto, ¿ya has sentido un momento y todos dicen lo mismo? Sí, se sí. nos exige demasiado, pero dice, todos no entienden el por qué. Ajá. Sí, pero sí. El, el enemigo Yo creo el... que es porque... Sí, aparte, como dice la palabra, no ser de testimonio a los demás, tener buena conciencia delante de Dios y de los hombres, ¿no? Y entonces, eh, como que los papás quieren que los hijos también eh, sean, entre comillas, perfectos, ¿no? De, de mostrar ese buen testimonio. Pero si los papás adentro de la casa no muestran ese buen testimonio, ¿cómo el hijo puede mostrar un buen testimonio? ¿Entendés? Sí. Y en mi casa, si bien había muchas cosas tranquilas también había errores no porque somos humanos cometemos pecado todos los días eh, hasta que venga Cristo hasta que el Señor nos lleva a cielo vamos a seguir cometiendo pecados por eso estamos en la gracia y por eso el Señor nos perdona todos los días cuando nosotros nos arrepentimos eh, y, y entonces pasaban cosas en casa y decís pero vos querés que yo sea perfecta y vos sos así ¿entendés y, y pasaban esas cosas, y entonces uno como que va viendo esas cosas y se va alejando del Señor, porque ya no te da ganas, no te da ganas de ir a la iglesia, no te da ganas de estar con tu familia. Eh, y me pasaba eso, ¿no? Y, y pasa en toda la, todos los hogares cristianos de esa forma, que los hijos de pastores ven cosas, eh, quizás el, el pastor es el, es el más ungido o el que más busca del Señor, ¿no? Pero también hay una ausencia. ¿Entendés? Yo lo veía a mi papá solo los domingos, un rato en la iglesia y nada más, porque después él trabajaba para darnos de comer, obvio. Eh, él se iba a las 10 de la mañana cuando nosotros estábamos dormidos y volvía a las 12 de la noche cuando nosotros estábamos dormidos. Después, eh, cuando queríamos cantar algo, eh, eh, nos exigía, ¿no? Y obvio nos exigía para orar, para buscar al Señor, para que el Señor nos use, eh, el ayuno, ¿no? todo, todo eso pero había una ausencia de padre, y también había una ausencia de, de cariño, digamos, si bien nos daban cariño, trataban de hacerlo a su forma, a su manera, y estaba esa ausencia de decir, no, no paseamos nunca, no nos juntamos nunca, eh, la única vacaciones que tuve con mi familia fue grande, a los 20 años, wow. una única vacación solamente, no íbamos nunca a la plaza, íbamos, no sé, una o dos veces por año a una plaza, entonces está eso, viste, que la gente le exige al pastor y el pastor también exige, exige a su familia. Hay una ausencia. Y por eso pasa de que los hijos se van apartando, porque no pueden recibir ese total cariño o ese total amor que necesitan, ¿no? esa comprensión. Eh, te digo que en mi caso, yo creo que también pasa en casi todos los casos, ¿no? Eso. Eh, pero también cuando uno se entrega al Señor y se le revela el servicio al Señor, ahí te das cuenta del por qué tu papá o tu mamá fue así, ¿entendés? Por amor al servicio, por amor a la obra, por amor a las almas, pero recién cuando te convertís al Señor y cuando se te revela eso, cuando se te revela el servicio, y pasaron muchos años, ¿viste? Y... Eh pero hoy doy gracias al Señor en el lugar donde estoy, doy gracias al Señor por mis papás, porque sé que son una columna impresionante en mi vida, eh, por mis pastores, ¿no? Pero mis papás fueron los que estuvieron 10 años enteros orando por mí para que yo regrese al camino del Señor. Fueron casi 10 años, es mucho tiempo. Eh, y eso, eso es lo que, lo que pasa mayormente. Yo estuve apartado del camino de Dios como 20 años. Y mucha gente. el doble. <risa> No, no, sí. Yo estoy apartado del camino de Dios como 20 años y peleando uh. con Dios cada día de esos 20 años, cada segundo de esos 20 años, reclamándole, reclamándole sí. y, le, y le insultaba cada, desde, que me, desde que me despertaba, me despertaba insultándole porque wow. tenía, tenía tanto... Re, yo extrañaba a mi Yo soy el menor de mi familia. En los, ah. en los 80s, que no existían, bueno, cuando no habían el control remoto, yo era el control remoto en mi casa. De mi, yo soy el menor. <risa> Mi hermano me contaba, cambia el canal. Eso eso. Es verdad bueno, yo soy, o sea era era gracioso era yo y <risa> mi papá siempre trabajó eh, en barcos mi papá se todo el mundo en, en barcos entonces mi mamá era mi mamá y mi papá en eso claro. la, crecimos con mi mamá sí. y mi papá mi, mi papá venía cada año estaba dos meses y volvía mi papá Uf. era marido. eso era su trabajo Sí. En Honduras en aquellos tiempos no, no, no había trabajo. Estoy hablando de los 70, de los 80. Y mi papá hacía buen dinero trabajando fuera de Honduras. Pero nosotros entendimos eso. Mi hermano, uno, uno de mis hermanos no. A mi hermano sí le dio porque él no entendía por qué mi papá no estaba en casa. Mi papá regresaba sí. cada año, año y medio, y estaba con nosotros dos meses y luego se regresaba. Pero era, lo tenía que hacer. Y claro, hacía sí, falta, pero lo tenía que hacer. Y mi mamá era todo para nosotros. Y de repente, ¿sabes? Cuando ya estábamos todos en Nueva York, ya estábamos juntos como familia por primera vez en tanto tiempo mi mamá muere, Uf, entonces, wow. o, sea, o sea, se nos cayó todo, yo mm. y fue bien difícil, me y, y aparté del camino de Dios, y, y mi mamá era la que nos mantenía, mi mamá era la que nos llevaba a la iglesia, era todo, y mucha gente sí. decía, no, es que usted es un pecador, sabes como siempre la gente te critica, wow. ¿no? sí. entonces, sí, que usted se apartó del camino de Dios, y esto y lo otro, y, y, pero ese tiempo yo, lo, yo siempre lo entendí como mi proceso, ese fue mi proceso de, de entender, Fíjate, yo, yo me reía porque yo estaba comentando en la entrevista anterior, yo tuve un accidente pero horrible. Ya mi último accidente que dije, esto ya no es culpa de Dios. Yo me caía, culpa de Dios. Me, me, me martía el dedo, de culpa de Dios. Ese último accidente que yo quedé vivo de milagro, yo dije, no, esto ya no es culpa de Dios. Ahí mm. fue cuando mi mentalidad comenzó a cambiar y dije, yo no puedo seguir culpando a Dios por todo lo malo que me pasa. <risa> e incluso, peleas... Mira, yo choqué como seis carros Y el último accidente se fue, uh, fue mando, Peleas, disparos, wow. muchas cosas Y mis amigos me decían Pero cómo es que Mira, la mano de Dios siempre Yo me reía porque En peleas y todo, yo, yo siempre salí ileso ¿Cómo? Yo sabía porque la mano de Dios siempre uh -huh. estaba ahí sí, Aunque yo no le estaba sirviendo La mano de Dios siempre está ahí Y yo decía, pero uh -huh. aún no No le estoy sirviendo y lo insulto todos los días Pero Dios siempre me cuida y ahí fue cuando comencé un poquito, entiendes, a medio entender, a medio entender. Y ya después de ese accidente dije, no, ya sabes, voy a comenzar a, a prestar un poquito más de atención. Y ya con el tiempo, ya después no iba a la iglesia, no, fíjate, escucha lo que le prometí a Dios para que veas cómo, cómo es la, la mente. Yo no canto y le dije a Dios, voy a rezar a la iglesia hasta cuando te cante una canción. Eso es mentira. Yo nunca, yo no canto. Yo no canto ni en el baño. Entonces, yo sabía, prácticamente le estaba diciendo, a Dios, yo nunca voy a regresar a la iglesia. Y siempre tuve la, te, tenía ese deseo de, de, trabajar con jóvenes, porque decía, de una u otra manera, me ah, gustaría sí. hablar con jóvenes y tratar de, demostrarles lo que Dios hizo en mi vida y no de, sí. para que no cometan ese mismo error que yo cometí. Y sí he tenido la oportunidad de trabajar con algunos jóvenes y hablarles de la palabra de Dios y de demostrarles lo que Dios ha hecho en mi vida. Fíjate, pero no, eh, de donde Dios me sacó, nadie me hubiera podido sacar de donde Dios me sacó. Amén. Lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo siempre digo, si yo estoy vivo, es por la honra y por la gloria de Dios. Nadie, más pudo, haber, nadie más pudo haber hecho lo sí, que hizo sí. por mi vida. Fíjate, sí, yo sí. terminé con un dolor de espalda horrible y con una operación de espalda que me, me dejó en mi cama ocho meses postrado wow. en mi cama por ocho meses. Uf. Mi hijo tenía, Andrés, tengo dos hijos, Jimena que tiene 16. Siempre soñé con tener una hija. Soñaba con tener una hija. Mi, Dios me envió una hija. Mira cómo es de... <risa> Y después nació Andrés. Sí. Andrés tenía tres meses de nacido y yo operado de la espalda. Uf. Ocho meses postrado en una cama. Me, me tocó dos meses más para aprender a volver a caminar. O sea, wow. horrible. Increíble. El dolor nunca se me quitó de la espalda. Eh, hasta um. que pastillas... Mención, todo el mundo me decía por todos los que lo que yo blasfemé contra Dios es el castigo que Dios me había enviado. Yo, oh, me quedé, no. no me ah, como hop si sí, Dios no me castigó, eso es un accidente que yo tuve, pero yo no creo que Dios me haya castigado. Si sí, y, y te digo, gente de la iglesia me lo decía, si sí, Dios lo castigó, wow. porque un blasfemo y bla bla bla, y, y oraban por mí. Y como y al regresar la siguiente semana y me decían, César, no, no hay que no creen en Dios. Y yo como que, Ay, pero es que señor. todavía me duele. Mira, yo tengo un neuroestimulador, yo, yo tengo un aparato dentro de mi cuerpo, un, un aparato de metal que me da toques eléctricos para engañar el cerebro y me duele. Yo tengo el dolor dentro, pero como esos toques eléctricos le dejan, eh, el cerebro no los capta, entonces no siento sí. el dolor. Eso es por vida. Y tengo, wow. y ahora sí siento lo que, cuando les ponen esos a los animales que les ponen eso dentro pues que les dan toques eléctricos. Sí. Ay. no es tan fuerte porque me río y aquí lo siento, pero no es tan fuerte pero eso de por vida pero ya no tomo, ya no tomo medicamentos no tomo nada y eso me calma el dolor pero entonces mucha gente me ponía la mano encima y decía, César no no, es que usted no cree en Dios digo, Ay. no es, es que no se trata de eso, entiende, o sea ah no, es que usted es blasfemo, usted está poseído y muchas cosas y yo decía, yo no puedo seguir culpando a Dios porque si me caí o me, o me quebré un brazo o esto y lo otro, o sea Dios quiere lo mejor para nosotros. Y es la verdad, sí. claro. Las malas decisiones que yo tomé en mi vida, yo no le puedo echar la culpa a Dios por esas malas uh -huh. decisiones que yo tomé en mi vida. Pero sí. decidí no seguir haciendo las cosas que hacía antes. Digo, voy a cambiar mi vida. Me casé, tengo dos hijos, lo doy gracias a Dios. Yo decía, yo no pensé que iba... Mira, mucha gente, la gente de que me conoce de mucho tiempo antes, ellos me hacen muerto ya. Los que no me volvieron a ver, dicen, no, sí. ese tipo está muerto tengo 51 años wow. y a, después de los cuando tenía antes de cumplir los 30 si yo hubiera seguido haciendo lo que estaba haciendo yo, estuviera muerto no hubiera pasado de 30 sí. o sea que después de los 30 tengo 21 años gracias a Dios de más que estoy viviendo de extra pero eso no hubiera podido hacer si no hubiera sido por la, por la honra y la gloria de Dios te lo digo y te sí, lo digo muy serio sí, eso, sí, sí, amén, amén esas son las maravillas que Dios hace en la vida de nosotros hay gente que me ve que sí. tengo años que no ven y lo primero que me dicen, ¿y está vivo todavía? Y yo como que, Y, y wow. se ríe, como que, de verdad, digo, sí. ¿Y cómo? Pero, Con la vida que llevabas, mi uh dónde -huh. no, no estoy. Mala, y, y dice, Mala hierba nunca muere, pero bueno. Ah, exacto. Pero, pero, pero sí. Es esa parte, eh, dice. es aparte. <risa> pero yo digo, yo, o sea, no es de que soy, sabes, el mejor cristiano del mundo, la, o sea, Dios sí, te wow. cambia, Dios te cambia, sí, sí. Dios te cambia de una manera que la verdad es como de la oscuridad a la luz, es un gran cambio, hay muchas personas que no quieren entender eso, sí. y fíjate, ya por lo menos, mira, con decirte que me acuesto a dormir, y me, bueno, mi esposa se duerme más, más rápido que yo siempre, pero ya duermo con más tranquilidad, duermo como, como un bebé, me duermo y me, duermo. Era, me despierto. No tenía esa paz y esa tranquilidad que tengo ahora. No la tenía. Sí, Pasaba como, ¿sabes? Como desesperado. Como, sí. ya no, ya no tengo eso. Ya, ¿sabes? Soy muy tranquilo. Me siento como que ahora como que sí respiro. Como que realmente ya siento el aire que, que en mis pulmones. Antes no tenía eso. Y digo, wow qué, qué cambio, ¿no? Lo que, las cosas que, que Dios hace en tu vida y... Y a sí. veces cuando lo explico, hay gente que no lo entiende y se queda, pero ¿cómo así? Y más cuando les hablo un poquito más de, las, de todos los problemas, accidentes, peleas y todo por lo que pasé. dicen, es que no es posible que aún esté vivo. Mucha gente dice, escribió un libro, hace una película. Y dicen, sí. Y, y, y fíjate, me río, pero la verdad sí, fueron momentos que, vaya, las preocupaciones que hice pasar a mi papá. No tanto a mi mamá, porque mi mamá ya había muerto. A mi papá. Wow. Eh, a mis hermanos eh, ¿sabes? mis hermanos estaban como ay Dios mío siempre o cuando llamaba a la policía otra papá, vez a otra, papá, otra vez sí. llamaba, yo, yo siempre le decía mi papá no habla inglés la policía llamando a mi papá o sea bueno yo, mi papá no habla ay, inglés entonces mi papá otra vez por eso otra ¿no? vez sí mi papá decía otra". mi papá decía cuando llegaba a la casa la mamá, mi papá movía la cabeza y yo sabía ¿entiendes? pero bueno eh, malas decisiones malas amistades sí, sí. yo le digo a mi hija Tienes que tomar buenas decisiones. No, a veces uno que, ah, es que es mi amigo. No, no todas las personas que conoces son tus amigos. Eh, sí. no, no son tus amigos esas personas que vienen y te ofrecen algo que sabes de que te va a dañar tu cuerpo. No, es alguien, sí. no son tus amistades esas que vienen y te ofrecen droga. Y te ofrecen, ah, bebe esto. que. No, eso no son tus amistades. Mira, yo, yo tenía un amigo, y siempre se lo digo a los, a los jóvenes. Yo tenía un amigo, él es el filipino, usaba todas las drogas del mundo. Una vez me dijo a mí, ¿Quieres droga? Yo ni le contesté cuando me estaba volcando Yo le dije, ¿pero qué te pasa? Me dijo él, el que usa droga aquí soy yo, el del problema de droga soy yo. Yo no fuera tu amigo, te estaba probando, me dijo, yo no fuera tu amigo si yo te ofreciera droga. Me dijo, yo nunca te, te, lo, te lo hice por probarte, pero yo no te voy a ofrecer droga a ti nunca. No dejes, me dice, pero mira, qué lección de vida. Una sí. persona haciendo droga, pero él tenido un problema bien fuerte de droga. Yo le decía, sí. tienes que dejar eso. Y él me dijo, "Nunca, nunca dejes, nunca hagas lo que yo estoy haciendo." Me dijo, "Nunca lo oh. hagas." Mm. Y yo me quedaba, fíjate, eventualmente ese casó, la esposa le dijo, "Mira, tienes que dejar la droga" y lo dejó de hacer. Pero y fíjate, se casó, se apartó de todo y al tiempo me llamó y me dijo, "Por fin estoy limpio, mi esp me, mi esposa está estamos bien, tenemos la familia, muy contento." Y después del 11 de septiembre nunca más lo volvimos volvimos a saber de él pensamos que él murió en porque él trabajaba en las torres gemelas. Wow. Este caso, volvimos a saber de él y pensamos que él murió ahí y sí sí. Pero, fue, pero él luchó por mucho tiempo con, con ese problema. Pero él me decía ningún amigo tuyo te va a ofrecer drogas. Iba a cosas de que muchos de los jóvenes no entienden en ese tiempo. Ah no sí. es que no es, es su amigo. Tienes que tener mucho cuidado con las personas que te con las que te juntas. Pero sabes El Dios es grande. Dios tiene un plan sí. muy especial para cada uno de nosotros, pero a veces no lo queremos entender. Y sí, nos duele sí. tener problemas, nos duele perder familiares, nos duele en especial cuando no entendemos las cosas. Imagínate tú, cuando tú estabas hablando que estabas pequeña y estabas pasando por eso, todos todo esos sufrimientos que tenías, ¿había muchas cosas que no entendías? Uh -huh. Sí, pero, más que nada del por qué mis hermanos no pasaban lo que yo pasaba. Eh porque era la única que, te, que tenía que estar enferma y mis hermanos no... Somos cuatro y mis hermanos son muy sanos. Yo no los veía nunca que iban al médico. Eh, ni siquiera visitaron a un dentista, no saben en lo que... Ni, ni casi Tienen casi 30 años y no saben lo que es un dentista. Eh. Y yo pasaba por todo eso y decía, ¿por qué? Porque yo No, no realmente no entendía, pero sí entendía de, de la presencia del Señor en mi vida, eso sí lo entendía muy bien. Y era tan maravilloso sentirlo, sentir esa fortaleza, ¿no? Y algo que, que siempre, a mí también me encantan los jóvenes, me encantan. Yo en 2019 fui una de las líderes de jóvenes, y yo siempre les decía, ¿no? Que lo, lo primero para uno reconocer cuando algo está mal, ¿no? Si un amigo está queriendo llevarnos por malos pasos, por ejemplo... Es pedir al Señor que se nos revele. Cuando se nos revela a Cristo, ahí el Señor, a través del Espíritu Santo, trae la convicción, ¿no? De Exacto. que eso está mal. Y el Señor mismo va a ir alejando a los amigos. Yo cuando me reconcilié con el Señor, el Señor mismo, yo tenía dos amigas, una desde los seis años y otra desde los quince años, que empecé el secundario o la preparatoria, no sé cómo le dicen ahí. Y, y bueno, cuando empecé con los caminos del Señor, ellas se alejaron. Una me bloqueó. Exacto. Y decís... ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque yo realmente estaba orando Digo, Señor, si ellas Están en tu voluntad, que ellas se conviertan a vos Pero si ellas no están en tu voluntad Y van a ser de tropiezo a mi, vida, a mi vida Que ellas se alejen, y se alejaron Realmente te lastima Porque uno quiere salvar a todas las almas ¿No? Pero no, no sabemos también El tiempo, quizás más adelante Ellas se conviertan al Señor, pero mientras tanto Yo me preparo espiritualmente para poder ser Una puerta de salvación para ellas ¿No? Eh... Y pasa eso, ¿no? Que pedir al Señor que se nos revele. Cuando se nos revela, Señora, ahí el Espíritu Santo trae esa convicción para, para saber lo que está bien, lo que está mal. Y bueno, y ahí, como decíamos recién, el Señor vaya alejando lo que, lo que el enemigo está tramando, ¿no? Porque siempre el enemigo va a tratar y va a hacer planes para destruir nuestro propósito, para destruir nuestras vidas, eh, para darnos mal testimonio, que seamos mal testimonio a las personas también. Obvio que están los mentirosos, ¿no? Claro. Que siempre van a estar diciendo. Pero cuando algo es verdad, va a permanecer, ¿no? Cuando algo es mentira, se va a deshacer. Eh, y, y bueno, eso. Hace, hace, hace un par de años atrás, eh, la radio la comenzamos, la radio cristiana la comenzamos, yo hice radio secular hace mucho tiempo atrás en Honduras, y mi esposa estaba hace un par de años, hace como tres años atrás, comenzar a hacer la radio cristiana, comenzar a hacer la radio cristiana, y dije, bueno, está bien, vamos a hacer la radio cristiana eh, para mostrarles a los jóvenes de, de la iglesia como una ventana más de sí. donde podemos eh, utilizarla para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y comenzamos a trabajar sí. con los jóvenes de, de la iglesia y ellos no querían ni... Hicimos un programa, de bueno, vamos a hacer un programa y vamos a hablar de, de lo que ustedes pasan con jóvenes que están más pequeños. Y fíjate, ellos no querían ni agarrar micrófono. No hacíamos nada sí. en vivo porque no querían ellos. No querían ni agarrar micrófono. Hicimos varios programas en la radio y pues... Les, les terminó gustando, y una de las preguntas que, que hicieron una vez fue, estábamos hablando sobre, sobre sus amistades, y ellos decían, bueno, pero, sí. ¿cómo hacemos si nuestras amistades en las escuelas no están haciendo cosas buenas? Y, pero nosotros queremos hablar de la palabra de Dios, no nos podemos alejar de ellos, les dijimos nosotros, no, es que no les, les estamos diciendo que se alejen de ellos, ustedes les pueden seguir sembrando el ser mía, hablando de la palabra de Dios, pero eso no sí, quiere amén. decir que van a andar, ustedes saben lo que ellos están haciendo, que no son, no son cosas buenas, y como dicen, Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces uh -huh. ustedes, tienen, ustedes pueden hablar con estas personas, pero no es que van a andar con ellos de arriba para abajo. Tengan mucho claro. cuidado. Hablar con ellos y andar haciendo lo que ellos hacen no está bien. Sí, porque muchos de ellos fuman. Muchachitos de, de 10 años beben, fuman. Wow. escuelas. Y mira, sí, lo que te pequeños. dicen que hacen las escuelas, uno de padres se queda, ¿cómo? Eh, sí, sí, hacen esto y, esto y esto, ¿sabes? Todo el mundo sí. lo sabe, pero claro, los, los profesores no hacen nada. Entonces, ¿no? Cuando dicen era noche. chica había, un, había unos compañeros que jugaban al juego de la copa, se iban abajo de unas escaleras, <risa> jugaban al juego de la copa. ¡Exacto! Y sabes, como que entonces dicen ellos, no, no se alejen de ellos, háblenles de la palabra de Dios, no anden con ellos, listo. También mi hija tiene 16 años y tú sabes, es una edad que todos sí, pasamos difícil. por esa edad. No es Yo tengo 51 años y a veces como que se nos olvida que pasamos por esa edad, ¿no? Sí. Yo tengo amigos que se los olvidó, se les, se les borró el cassette, y los conozco muy bien, se les borró el cassette que tuvieron 15 años, y les hablan a los hijos como que, yo nunca hice eso, yo como que, ¿Ah? Claro. Digo, uno tiene que, digo, yo sé, lo, yo sé lo que hice en mis 15 años, no quiere decir que le voy a decir a mi hija, yo hice eso, pero uno tiene que ser comprensivo y tratar de hablar con los hijos, ¿no? Sí. Porque todos tenemos una etapa, hay que hablar con los hijos, pero ellos son como que, súper sí. cristianos, nunca pasaron por esa etapa, yo me que ¿como que de verdad?, Sí, okay, okay, hagan lo que ustedes quieran, pero bueno, entonces hablamos con ellos y le estamos diciendo: No, no, no, ustedes pueden hablarle a sus amigos de la palabra de Dios, pero no quiere decir que van a estar haciendo lo que ellos mismos hacen. Mi hija, claro. a mí, es un poquito difícil entender, pero hablamos con ella y ella dice: Ok, está bien, vamos a. Entonces lo comprendió, porque hay muchachos de que no quieren entender, ellos quieren divertirse y dicen: No, mm. más adelante voy a buscar de Dios, ahorita sí. no ahorita me quiero divertir quiero hacer todo lo posible, y ya cuando tenga 20, ahí es cuando busque de Dios. No, usted sí. busque de Dios en este momento, no cuando, te, no, no cuando tenga 20 años, porque cuando tenga 20 años, también, pues, nunca es tarde para buscar de Dios. Porque yo te voy a decir una cosa, Dios siempre llega en el momento indicado de tu vida. Amén. Nunca llega antes y nunca llega después. Llega en ese sí. mismo momento. Y esas personas que dicen, no, no, no, no quiero de Dios ahorita, no importa, no, no <risa> se te puede obligar a que busque a Dios, como esa gente, yo conozco personas en mi país, por ejemplo, de que te quieren darte sí. con la Biblia encima, porque quieren, ellos sí. piensan que al darte con la Biblia, Dios va a entrar por ahí, alejan a las personas, te alejan de buscarle, sí. ¿sí o no? O lo primero que hacen es querer, in, o querer ponerte ya la ropa que ellos viste ¿no? ¿No pasa? Es lo primero, pero no ven tu corazón, no ven cómo estás, no ves qué, qué pasó en tu vida, tu pasado, no, ellos ya quieren ponerte la ropa encima, viste. No sé, si has no sé si has escuchado esa frase que te dicen, vaya a la iglesia que todos sus problemas se van a acabar. Y mucha gente te cree. Entra a la iglesia y sabes, en la iglesia sí. es cuando sabes, te estás formando y entran a la iglesia y dicen, no, pero tengo más problemas. Mira, yo no le puedo decir a alguien sí. a que sus problemas se van a acabar porque eso es una mentira. El mundo nos Paso... da problemas pasó con mi papá la otra vez, él hace muchos años que estaba orando por los hermanos de él. Eh, y pasó que fue, fue el cumpleaños de él en agosto, y mis hermanas invitaron de sorpresa a mis tíos, ¿no? Y bueno, y mi papá le da la oportunidad a un hermano para que agradezca al señor, ¿no? para que, bueno, lea una palabra, si quiere, ¿eh? y empezó a hablar de los problemas. ¿Viste? Sí, porque los cristianos tenemos pruebas y luchas. Y bueno, y ahí Dios, capaz, nos rescata Cosas así, viste. Y decís que. Y mi papá se quería agarrar la cabeza. Y dice: No puede ser. Hace más de 30 años que estoy orando por mis hermanos y viene este y los arriba todo. Todos. Dices: Qué tremendo. Cuando no, hay, cuando no hay preparación o cuando el Señor no se te revela completamente. Obvio, tenemos luchas y pruebas, ¿no? Obvio. Pero son eso, pruebas, son pruebas Exacto. para dimensionarte, y para ir a los pies del Señor, para abogar más adentro, para ir más profundo, para crecer de raíz, y no crecer de rápido, por ejemplo, y dar fruto rápido y, y caerte, ¿no? Cuando viene la primera tormenta. Sí, porque, es todo porque... para no enseñanza. Pero hay gente que le encanta estar en el desierto, como el, el pueblo de Israel. ¿ves? No, y hay otros que les encantan las buenas. En lo bueno... Todo ah, mismo. sí, también. Ah, cuando está lo malo, ya comienzan. Ah, no, pero, ¿sabes qué pasa? Ahí, ¿Sabes? Ahí sí no les gusta. En lo bueno, sí. Son digo, en las malas, yo creo que en las malas hay que darle gracias a Dios en especial. ¿Sabes? Sí. Mira, hace como un año, hace como dos años atrás, mi hija se enfermó, no pudo caminar de la nada. La revisaron cinco wow. médicos. Y los cinco médicos llegaron a la misma conclusión. No sabemos qué tiene su hija. Y Qué le hicieron de mío. todo. Estuvo mi hija un mes sin poder caminar. Y lo wow. único que nosotros pudimos hacer fue ponerle en la mano de Dios y orar por ella. Todavía la quedaron viendo, con cada, dijeron: Cada seis meses tráiganla. A mi hija le, le dio una infección interna en, la, wow. en una de las piernas. Y ellos dijeron: Es imposible que a tu hija le haya dado una infección interna. Y de la nada, de la nada le dio una infección. Impresionante. Y, nada entonces claro ellos inventaron que tenía esto lo otro y, y mira sí. nos preocuparon de una manera y al final dijeron no la verdad sabes que las, las las siguieron viendo cada seis meses y después dijeron no la sigan trayendo porque no hay no hay un cuadro clínico de una explicación que podemos dar cinco médicos y mm. mi hija al final pues recuperó el, el volvió a caminar estuvo sí, un sí. mes sin poder caminar o sea, fue para ella, mi, mi hija tenía que 14, 15, 14 años tenía mi hija, tiene 16 fue hace fue, ah, grande ya sí, sí, sí. mi, mi esposa se puso claro, todos, todos nos quedamos como, sí, sí. de la nada bueno, incluso me preguntaron a mí ¿será que usted la golpeó? ¿le pegó algo a su hija? y, oh, y yo como, ¿qué? Tremendo. o sea, sabes? y de, de la nada, orando, orando y, y sabes, Dios o sea, hasta mi hija, mi hija se asustó y dijo, pero ¿qué es lo que me pasa? Mi hija canta en el coro de la iglesia, aquí en la iglesia que nosotros ah. vamos. Y nosotros pensamos, bueno, por ahí tiene que ir algo, pero Dios es grande. Y ella se preocupó, pero nosotros le decíamos, no te preocupes, Dios no va a sacar de aquí. Y mira, ahí sigue cantando. Me acuerdo que y regresó, a... ella quería regresar a cantar al... a la iglesia y en muleta volvió a cantar. Se subió al escenario y tremendo poco, hasta que dejó las muletas. Y ahí está cantando de nuevo la iglesia y sin muleta y todo es... Gracias a Dios, la, la verdad, todo es posible. Amen. Todos pasamos situaciones diferentes y muy difíciles y unos sí. más difíciles que otros. Pero fíjate, tenemos que hablar. Yo digo, ¿cuántas canciones más tenemos que escribir con el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuántos testimonios más tenemos que hablar para darnos sí. cuenta del verdadero significado del amor de Dios? O sea, sí. ¿cuántos más? Es increíble porque... Todo lo que pasamos y cuando lo comentamos nos quedamos, wow, increíble por lo que pasamos, ¿no? De donde Dios nos ha sacado. Y aún así hay personas de que, no, todavía no estoy listo. Dicen, déjenme, seguirme divirtiendo y más adelante lo voy a hacer. Pero bueno. Sí, bueno, pasa en mi, en mi iglesia, por ejemplo, pasa en mi iglesia que hay mucha sanidad, mucha liberación. Y Dios hace milagros impresionantes, sanidad de cáncer, de lupus, eh, también, por ejemplo, de apendicitis. Eh, hubo una profecía hace poco de un muchacho que dice que eh, el Espíritu Santo no decía que tenía problemas en la sangre y el chico decía, no, yo no tengo idea de eso y a la semana le agarró apendicitis y los médicos se sorprendieron porque se desplotó y se desparramó la infección pero había un nudo dentro de él, había un nudo que no permitía que la infección pasara a todo el cuerpo y los médicos estaban sorprendidísimos y bueno, hay muchas liberaciones, ¿no? Se convierten muchos brujos al señor Macumbero, gente que estuvo en, en las tinieblas, ¿no? Pero hoy recordaba y, y decía, ¿y los nueve dónde están? ¿Te acordás de esa palabra? ¿Y los nueve dónde están? Solo uno vino a agradecer y decir, Dios hizo los milagros más sorprendentes, había una mujer que tenía cáncer, eh, una sola vez vino. El señor la sanó de cáncer, no vino nunca más, y así muchísimos. Y decís, si los nueve dónde están? Pasa eso, ¿no? Pero Dios quiere demostrar su poder, quiere demostrar su amor, su gracia y su misericordia sobre las vidas. Y también el propósito por el cual los trajo al mundo. Pero hasta que ellos no se conviertan al Señor, hasta que no tengan un corazón dispuesto, el Señor es un caballero, Él va a entrar cuando, cuando se lo invita, ¿no? Eh, y eso es triste, es muy triste en... Todas las iglesias del mundo pasa lo mismo, ¿no? Que está, por ejemplo, el trigo, la cizaña, Hay, son muy pocos los que realmente se entregan al Señor completamente, y después están los demás que, bueno, el Señor, por misericordia, los sana, los libera, los restaura, pero ellos aún así le dan la espalda, ¿no? Y eso es tan triste, pero bueno, agradecemos al Señor por este privilegio que nos dio de, de poder hablar a los demás y a través del Espíritu Santo traer convicción, ¿no? Eh, sabemos que no, no todo estás perdido, Señor el señor es impresionante Amén. mi mamá mi mamá murió de cáncer y wow. por mucho tiempo se lo escondió nunca nos lo dijo cada cierto tiempo ella viajaba cuando estábamos en Honduras viajaba a la capital porque en aquellos tiempos había nada más un lugar de cáncer en mi país en, el, en Tegucigalpa ella viajaba a la capital cada tiempo y después viajaba aquí a Estados Unidos Sí. Pero por mucho tiempo mucho tiempo el, ya luego, eh, cuando ya se vino para acá, que ya estábamos todos aquí, ya el cáncer, ya, el, ya, no, ya no se podía hacer nada por ella. Eh, recuerdo que el doctor llamó a la casa y dijo, ¿y tu mamá? Yo dije, mi mamá no está. Mi mamá mm -hmm. está en Honduras. Y dijo, tu mamá no puede ir. Para... <risa> Yo me río porque el doctor me dice a mí, tu mamá no puede ir a Honduras. Dije, no, mi mamá sí puede ir a Honduras, ella tiene papeles y mi mamá puede viajar. Y el doctor nada más dijo, tú no entiendes, hijo. Y me colgó. Yo sabía que algo estaba mal ah. Y yo le dije a mi hermana, algo anda mal. Y dije, no, ¿por qué? Y yo le dije lo que el doctor me había dicho. Mi mamá fue a Honduras a despedirse de todo el mundo sin decirles. Mi mamá regresó de Honduras Bien. a la semana, cayó en una cama, después de la cama fue al hospital. A los nueve meses de eso, mi mamá murió de cáncer. El cáncer fue tan tan drástico de mi mamá que el cáncer lo tenía en la matriz, ¿verdad? Yo sí. fui el último que, el, el, el, el último que nació mi mamá tenía cáncer en la matriz ese cáncer le bajó por la parte de enfrente de las piernas y el, el cáncer le dio una vuelta a mi mamá le hizo un círculo no me preguntes cómo los doctores aquel tiempo dijeron le hizo una vuelta a mi mamá mi mamá tenía las piernas de la de, de, de, de las piernas hacia abajo lo tenía muerto la última semana antes que ella ya muriera no le podían cortar eso porque mi mamá estaba viva y fíjate nueve meses para morir, no te imaginas esos eso fueron los peores nueve meses de mi vida, y ver a mi mamá en esa situación que estaba, fue bien difícil para mí, para todos en, sí. en la casa y fíjate, el día que enterraron a mi mamá, llegaron las enfermeras que la cuidaban yo ese día estaba que, yo no sé entonces dijeron ellas, queremos hablar, queremos decir algo yo entré con los en Velando a mi mamá, yo le dije a mi hermana que nadie se me vaya a acercar a decirme nada. Solo una señora se me acercó que vino desde Canadá a ver a mi mamá. Era buena amiga de mi mamá. Fue la única persona que se me acercó y me abrazó. Después nadie, porque me te... yo no dije que nadie se me acercara. Wow. Cuando fuimos, a, fuimos al cementerio, cuatro enfermeras se eh, dijeron, queremos decir algo. Las cuatro enfermeras no creían en Dios. Y dijeron que antes de todo ese periodo de tiempo que mi mamá estuvo en el, en el hospital, lo único que ella hablaba era de Dios. Mm. Que cómo, desde que ella conoció a Dios, cómo le había cambiado su vida. Entonces ella decían, sí. pero ¿de qué habla esa señora? Se está muriendo de cáncer. Mm -hmm. Y aún así hablando de Dios. O sea, señora está loca. O sea, ¿será por la medicina que le están dando o algo así? Y mi, en las cuatro aceptaron a Dios después de que mi mamá murió. Y comenzaron sí. a ir a diferentes iglesias. Ellas y su sí. familia. Pero sabes que en ese momento cuando ellos dijeron eso, a mí no me interesó, te lo digo de verdad. A mí no me interesó lo que ellos estaban diciendo. Yo las escuché, pero yo quería a mi mamá en ese momento. Con el tiempo, yo siempre recuerdo eso. Y digo, después lo entendí. Y digo, imagínate mi mamá muriendo y hablándole a quien pudiera de las maravillas que Dios había hecho en su vida. Mm. Y así murió. Mientras yo estaba peleando con Dios, mi mamá le estaba hablando a ella de la palabra de Dios. Mira cómo es, cómo es Dios de grande, ¿no? Eh, en medio Sí, de, aparte cuando se te revela, ¿no? Como dice la palabra, sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Ella sabía que si vivía o si moría, nada la iba a separar del amor del Señor. Exacto. Y a mí me pasó hace, hace como dos años que, que había soñado que, que tenía cáncer y estaba toda pelada pero cuando me desperté tenía un gozo tan grande, porque tenés esa convicción de que pase lo que pase, no te vas, nada te va a separar del Señor, y sabés que pase lo que pase, un día te vas a encontrar con el Señor. Amén. Y hace poquito me detectaron tumores y quistes en las dos mamás, eh, y pero yo estoy feliz, contenta, contentísima, porque digo, si vivo o si muero, soy del Señor, nada me va a separar de su amor y voy a ser de testimonio de las vidas, y sé que Dios, sea como sea, se va a glorificar, así como lo hizo con tu mamá, que ella no está, pero esas cuatro personas, quizás hoy, eh, a partir de esas cuatro personas, se convirtieron muchísimas más al Señor, y eso es tan poderoso, y así, wow, como decís, wow, Dios es tan grande y tan poderoso, y en la multiforme gracia, el Señor nos revela tantas cosas poderosas, y eso fue lo que yo entendí luego. Después lo entendí. Y dijo, eso es lo que Dios quiere que hagamos. O sea, aquí no somos eternos en este mundo. Y fíjate, yo, yo soñé con mi mamá después de que había muerto. Recuerdo que la miraba, mi mamá venía caminando. Donde ella estaba, mira, habían flores, luz, muy bonito. Pero donde yo estaba Amén. parado, no se miraba nada bonito. Y había un amigo, Ay, señor. No, no se miraba nada bonito. Y había un gran abismo donde yo estaba, estaba todo seco. Mi mamá, donde estaba, estaba muy bonito. Y me decía que si yo quería estar donde ella estaba, tenía que buscar de Dios. Wow. De la impresión, Impresante. porque recuerdo que mi mamá acababa de morir en, en, en esos días, de la impresión que yo me quería saltar y ella me decía, no vas a poder pasar hasta aquí hasta que no busques de Dios. Yo no, era un sueño, pero... Me recuerdo que hasta me, me desperté porque me desperté buscándola. Y eso de cuando esas enfermeras dijeron eso en el, en el, en el, en el entierro de mi mamá, eso nunca sí. se me olvidó. Y claro, en el momento como te digo, no lo entendí. Pero mi mamá murió en el 94, 94, wow. hace muchos años. Pero eso okay. nunca lo olvidé. Y ahora cuando cada vez que lo repito... Lo repito porque fue un proceso bastante difícil en mi vida perder, perder a mi mamá. Pero mientras, sí. mientras yo estaba con ese dolor, ella, mientras ella estaba muriendo, hablando de las maravillas que Dios había hecho en su vida al conocerle. Entonces dije yo, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ese, esa es su voluntad. Ter luz y sal. Exacto luz y sal. Y ahí fue cuando lo entendí. Dije, ok, eso es lo que tenemos que hacer, la verdad. Y te voy a decir una cosa. Yo, es primera vez que, que creo que nos sentamos a hablar, pero yo siento como, sí. que, como que te conozco hace muchos años, hace mucho tiempo. O sea, desde Igual. que apareciste, no, no sé si soy, desde que te sentaste por ahí, yo creo que desde que me estaba escribiendo, desde que te vi, dije, no sé, parece como que la conozco, pero Ajá. la verdad. No sé ni cuánto tiempo llevamos, llevamos mucho rato hablando. Sí. Y como yo creo que somos hijos de Dios, eso es. Somos Amén, es el Espíritu, es el Espíritu es Santo, el Espíritu. somos uno, somos un cuerpo y somos uno, somos hermanos en Cristo. Eh, así que sí, estamos conectados en el Espíritu, ¿no? Eh, y gloria a Dios, gloria a Dios por los testimonios, sí. Y tal vez porque hemos pasado por, por algunas situaciones similares y creo que todos pasamos por situaciones sí. similares. Y eso es lo que... Esos procesos que nos que nos hacen crecer, que, que nos hacen buscar más de Dios, que eso es lo que debemos de hacer, sí. no apartarnos del camino de Dios. Amén. Claro. sabes que vos hablaste del Salmo 23 y fue el Salmo que me sostuvo durante toda mi vida, en el proceso de enfermedad, es eh, en mis Salmos favoritos. ¿no? Eh, había una canción de Humberto Vallejo, no sé si escuchaste a Humberto Vallejos Me suena. Es un cantante cristiano, pero también de los 80, de los 90, y él cantaba el salmo, 100, el salmo 23, ¿viste? Y en mi proceso de enfermedad cantaba siempre ese salmo y me fortalecía un montón, ¿no? Y decís qué poderosa que son las promesas del Señor, ¿no? Aunque no lo veamos ahora, un día se van a cumplir o un día se van a cumplir en nuestros hijos. También algo que descubrí es que si nosotros no cumplimos el propósito, nuestros hijos lo van a hacer o nuestros nietos lo van a hacer, pero el propósito de Dios está. Y eso es tan poderoso, y decís, wow, si nosotros no... Por ejemplo, mi papá tenía el llamado a Colombia, y no lo hizo por, porque mi mamá no realmente no tenía el llamado misionero, entonces mi papá quedó, ¿no? Y las primeras veces que, cuando empecé con mi ministerio de música, me llamó un pastor de Colombia, y empezamos a hablar, y entablamos una relación muy linda de amistad con él, con su esposa, ¿no? Y él me decía, un día vas a venir a Colombia, ¿no? Y después me percaté y digo, qué, qué increíble, porque si, si nuestros padres no cumplen el propósito, si nosotros no cumplimos el propósito, lo van a hacer nuestras generaciones, pero la promesa está. Wow. Como Abraham, no vio la promesa, pero lo vieron sus hijos, lo vieron sus nietos, lo vimos nosotros. Y, y es, oh, wow, es poderoso, qué lindo, qué lindo es el Señor. Bueno. Yo creo que podemos amanecer aquí hablando de, de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, te voy a sí. decir. Yo no te quiero quitar todo ese tiempo, pero agradecerte por Amén. esas dos horas que, me, que, que nos estabas esperando. Sí, dos, y, dos horas. <risa> sí, porque la, la verdad, cuando, cuando me estabas escribiendo dije, ¿qué hice? <risa> me confundí todo. Me, no, me yo también, fui. yo estaba reconfundida pero bueno. Quizás, quizás Satanás no quería que nos juntemos, ¿viste? Entonces nos, nos hizo confundir. ¿eh? Sí, pero, pues no, pero, pero, pero igual, eh, fíjate, son el, de esas entrevistas que, que digo, yo creo que si lo hubiéramos planificado, si hubiéramos dicho, mira, vamos a hablar de esto, de lo otro, no, no hubiera salido así. Sí, eh, sí, sí. Son esas cosas que pasan y, y, y, y, y wow, es... Yo, yo siempre, antes de, de, de hacer una entrevista, me la hago en mi mente. O sea, yo me imagino la entrevista y me la hago, pero siempre me quedo corto. Porque cuando la, la entrevista eh, termina, y yo siempre digo, no, más que una entrevista, es como que, como que si estamos platicando ahí en la, en la sala de tu casa, como que, no sé, estamos tomando sí. algo, comiendo algo y platicando, como que... Unos mates. Sí, como que si somos viejos amigos y estamos hablando de cómo, como que si tenemos tiempo de que no nos, que no nos vemos y... Sí. Y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, así se siente, la verdad. Eh, sí, y eso es re lindo, porque, porque de sí, en otras iglesias, por ejemplo, no es por desprestigiar a ninguna iglesia, ¿no? Pero, por ejemplo, hay iglesias que todavía no se le reveló completamente Cristo. Y cuando se sientan a, a hablar, ¿qué hablan? De los hermanos, de los demás, de la familia, de los problemas. Pero cuando se te revela Cristo, de lo único que, que puedes hablar de la palabra, ¿eh? de Cristo, de todo lo que Dios hizo en tu vida, no quieres hablar de otra cosa. Y como dice la palabra, hierro con, con hierro se afila, ¿no? Y al hablar de la palabra nos estamos afilando en, y vamos creciendo en el espíritu. Eh, y eso, sí, que, ay, qué loco, qué loco que es el señor. Pero, pero por ahí está es, Estuardo Espinosa, él, es él es de Honduras, un buen amigo mío. Eh, cuando, comenzamos, diga, radio, cuando comenzamos la radio con, con los muchachos, yo siempre les dije, cuando hablemos, cuando hablen, hagan de cuenta, olvídense del micrófono. A, hagan de cuenta que estamos en, hablando en grupo, hablando de las sí. maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, tal cual como lo estamos haciendo nosotros acá. Y les le digo, porque las personas que nos van a estar escuchando, quiero que ellos sea, se, se sientan como que están aquí con nosotros. No como una sí, entrevista. Sí, por supuesto. Como, ¿Sabes? Las entrevistas sí, se hacen preguntas, como, pero que no se escuche tan como pregunta, ¿no? Que se escuche como claro como, como que lo estamos... Cuando yo te vi que apareciste en la cámara, yo Está no yo la conozco a ella, pero ¿cómo no te voy a conocer Yo nunca he ido a Argentina, pero yo te vi y dije, se me hace la cara familiar, pero por eso hasta me quedé como, hmm, me Igual como... tengo muchas, gem muchas gemelas por ahí, dicen. ¿eh? <risa> <risa> viste que dicen que tenemos como siete gemelos en el mundo, capaz me viste por ahí. Sí, no, es, pero la, la verdad, sí. es un, un placer tenerte aquí con nosotros y esperemos que no sea la última vez. esperemos que No, por supuesto en lo que nosotros podamos apoyarte, pues cuenta con nosotros, tenemos tus canciones por ahí eh, sonando. Y sabemos que va a ser de, de, de mucha bendición. Gracias por Ahí comparte. está nuestro hermano, nuestro hermano Jorge ahí, que pase la de Jesús, príncipe de paz. Sí. Ya he dicho, Jorge, mu muchísimas gracias por, por el contacto y pues ya sabes, en lo que podamos apoyarte, pues Va a llegar ese momento, pues que nos podamos juntar y pues tomarnos un mate. Sí, ¿no? amén. Fíjate, yo nunca he amén. tomado mate. Yo nunca he tomado mate. Es horrible. Es horrible. Tengo, es horrible. Tengo amigos, tengo amigos argentinos que, que se han tomado el mate enfrente de mí, pero nunca me ha dado, por decir, déjame probarlo. Nunca. Nunca ah. me ha dado. Por, no. Y tengo unos amigos uruguayos también que. Es se muy fuerte. Que han tomado, nunca me ha dado, y no me han ofrecido tampoco. Los he visto. Tengo unos amigos Ay, uruguayos. Ay, qué malos. ¿Cómo no, te van no, a ofrecer? No sé, no sé por qué, nunca me han dicho. No sé, ¿será porque piensa que voy a decir que no? Capaz. <risa> no, no bueno, sé. acá en mi iglesia tenemos muchos siervos de Venezuela, eh, hay de Paraguay también, y eh, se están argentinizando, están tomando están tomando mate, ¿viste? Y... <risa> Qué bien. Eh, la... Sí, toma, mi amor. Un, un placer tenerte no, con su... aquí, y en lo que podamos apoyarte, pues cuenta con nosotros. Mira, nos vamos a despedir, eh, con, con tu canción, eh, cantamos libertad, cantamos y, libertad. Pues la verdad, sabemos que eh, la manera como ese tema nació, si sí me dejaste como wow, como la, la sí, impresionante. Este, impresionante, impresionante, impresionante, como, sí. como, como fuiste formando, como tú decías, mira, el, la guitarra comenzó y, y, y yo comencé a, sí. wow, y eso, eso es, es la, la multigracia de Dios. Bueno, ah, hace poco compuse una que se llama Lázaro, habla sobre resucitar los propósitos. Eh, Estaban acá practicando y bueno, empecé siempre empiezo por el estribillo más que nada, porque es como que es lo que más impacta, ¿no? El Señor siempre me da los estribillos y después, bueno, ya me, después me viene la estrofa. Eh, y bueno, y, y una semana después de que la compuse, dije, no, un domingo a la tarde antes de ir a la iglesia, dije, no voy a componer más. No voy a componer más y yo no tengo plata para grabar. Realmente tengo como casi 80 composiciones y recién voy grabando cuatro. Porque acá es carísimo, Argentina es carísimo todo, es imposible. Si no viene de parte de Dios, ¿viste? Y dije, no voy a grabar más y no voy a componer más, dije, ya está. Después a la noche, mi pastor, que es profeta, cuando nos reunimos los ministros, eh, me toma de la mano y me dice... Eh, me dice el Espíritu que... No, no me no, no dijo eso. Dijo, el Espíritu va a empezar a traer composiciones de parte del cielo. Y me toca la frente. Llenas del Espíritu Santo y Fuego, me dice. Y yo me quedé... Eh, ¿Qué? ¿Qué? Y hay una canción especial que va a tener la palabra Levántate. Y era la de Lázaro. Y yo no la había mostrado. Porque al, a lo último... Dice cómo era. Hey, le canto así es una es una, es una previa. Hey, Lázaro! Al fuera, resucita, el propósito de Dios, el llamado de Dios, aquel que te escogió, te levanta, levántate. Y ahí estaba la palabra, levántate. ¡Wow! Y sido sí, wow, impresionante, señora, ¡Ah! de agarrar la cabeza. Pero yo la no quería componer más. Y a, dice... a mí me ha pasado cuando a veces estoy bastante ocupado, digo, voy a tratar de no hacer entrevistas esta semana. A veces me, sí. me, tengo personas que me llaman semanalmente y me dicen, mira, te doy entrevista mira que digo esta semana no voy a hacer entrevistas. Es cuando más me llaman. Me dice mira, tengo tantas entrevistas. Y te digo, mejor digo, Mejor no digo nada, mejor me quedo callado, ¿viste? Entonces, así pues. Pero, ¿para cuándo tienes pensado lanzar ese tema? Ah, no, ni siquiera, no, está ahí, porque no tengo un peso. <risa> <risa> vamos, a, vamos a esperar Jehová en, Shire, en como dice, ¿no? Vamos a esperar el, la bendición del cielo, y bueno, cuando el Señor permita, así como cantamos libertad. Cantamos libertad, estuvo un año entero para salir. Guau. Wow. Pero, la oposición ¿sí? que hubo fue impresionante. El... Y... Siempre las la, la mejores es... cosas pasan en el tiempo de Dios. Exacto. Siempre, si, si hubiera salido antes, creo que no hubiera tenido el mismo significado, o, o me equivoco. Sí, yo creo que sí, porque después de que salió, mi, mi, mi pastor me habló de esto. Eh... Hija, anda para allá, por favor. Eh, me habló de esto, sobre las composiciones. Eh, me habló también de, de muchas puertas que se iban a abrir, me habló de que iba a venir una propuesta muy especial y dos días después me empezó a hablar Jorge, ahora él es mi manager y el que, eh, y mi, y el que ¿cómo se dice?, el que maneja mi agenda, eh, se me había olvidado la palabra, <risas> y decís, sí, todas esas cosas vienen de parte del Señor, pero porque hubo una espera, hubo lágrimas, hubo llanto, también hubo una entrega, ¿no? Y una espera muy grande, porque un año entero esperar una canción, vos decís, ay, Marcos Barrento saca dos discos por año, y yo una canción en un año, decís, no, ¿por qué? <risa> eh, pero todo valió la pena, realmente valió la pena la espera, fue poderoso. Después mi productor decía, vamos a hacer con, con antorchas, decía, cantamos libertad con antorchas, ¿No? ¿Qué, ¿qué tiene que ver? Pero... Eh, después cuando el Señor me reveló, ¿no?, sobre que somos antorchas encendidas en medio de la oscuridad, y que también la antorcha significa la revelación, ¿no?, la revelación que Satanás quería, pero que Jesucristo solamente le dio a la Iglesia. Y decís, ¡wow! todo eso, ¡ay, Señor!, cómo nos sorprende, ¿no?, cuando nos entregamos completamente al Señor y cuando disponemos nuestro corazón apartando las debilidades, ¿no?, porque él no se fija en nuestras debilidades, Él ve ya la obra terminada, ¿no?, Después, obvio, nuestro corazón dispuesto cada día a rendirnos, decir, Señor, te necesito, me arrepiento, eh, necesito que estés conmigo, te entrego mi corazón, eso es re importante. Para que el Señor vaya orando, para que el Señor eh, vaya creciendo nosotros y nosotros menguemos, ¿no? Y después viene, se desatan las bendiciones, se abre la cartuchera del cielo y dice, Tomá, Tomá, ¿vos querés esto? Tomá, tomá, lo acá en la cabeza. Tomá. <risa> <risa> bueno, querías tomar Decía, <risa> sí, a veces Señor también cumple nuestros caprichos, ¿no? Y somos la niña en sus ojos. Y eso es re lindo, decía, Ay, gracias, Señor. <risa> es increíble, es, es increíble sí. lo que Dios hace en nuestra vida, la, la verdad. es Cuidado, hija. Es espectacular, pero es increíble. Sí. La madre, gracias por estar con nosotros. Pero bueno, nos vamos a despedir con este tema. Eh, tu más reciente sencillo, eh, Cantamos okay. Libertad. Y bueno, nos vamos. Gracias a Jorge por, por habernos contactado y, y que Dios se siga bendiciendo grandemente. La verdad, la pasamos, amén, pero, amén. pero demasiado bien. Eh, a ver cuando tenemos sí. este. Siento como que vamos a, a tener ese momento que nos vamos a, a conocer. Si, si vamos a por amén, la medida, pues. Vamos y, y, y tomamos mate por allá. Si vienes por acá, por el Unidos, sí. aquí tienes tu casa, la, la, la verdad. Amén. Y, y vamos por allá, pues ya sabes, con gusto. yo. yo Debo, llevo el mate, llevo que... el mate y, la, y las faturas. Listo, listo. Las faturas un... van a estar con, con unos moguitos verdes nada más, pero se esa fan sí, todavía. Sí. Los sí. verdes. Mira, Jorge dice que quiere que cantes eh, parte del tema eh, Cantamos Libertad. Lo ah, Bueno. Ah, yo tengo el piano acá Ah, entonces canta la canción Y luego Ok. La, después la, la pasamos la, la tocamos Ok. la Canta un, un pedacito, dale. Listo, listo Dale, y después la pasan a la radio ¿Se escucha el piano ahí? Sí, sí. En el sepulcro más profundo a Pablo y Silas nos echaron a causa de su fe. En medio de tinieblas, ellos adoraban al poderoso Dios Jesucristo y decían, cantamos libertad, cantamos libertad. Cantamos libertad, en el nombre de Jesús, cantamos libertad, cantamos libertad, cantamos libertad, en el nombre de Jesús. Hay un pedacito así y después <risa> cantan, pasan todo entero. No Tú tienes Instagram y Facebook, ¿verdad? ¿Tienes, no sí. tienes YouTube, ¿y ¿YouTube no tienes todavía? YouTube sí, Damaris García Oficial es la página. Ahí están mis canciones, los covers. Okay. Um, es que en la parte, en la parte de aquí de, dice redes sociales, dice el Instagram y atrás está el YouTube. Sí. No me he... Entonces tienes el Instagram Damaris García Oficial y el Facebook está... De la misma manera. También oh, no, lo mismo, la... son los mismos nombres los tres, eh, así me pueden encontrar más fácilmente. Puse esperar. oficial porque hay varias Damaris García, ¿viste? Sí, te eh, di cuenta en el en, el, <risa> en el especial en el Spotify. Ah, En el Spotify te salen una cantidad y me quedé, pero ¿cuál de Sí. La, te encontré. Bueno, en voy a la... tener que poner el, el segundo nombre, si no. ¿Es tu segundo nombre? Eh, Soledad. Soledad, pero mis papás me iban a poner y Raquel. Decí gracias, señor, porque en el registro civil dijeron: No, Raquel es nombre extranjero, no se puede poner. Y bueno, pues Soledad. <risa> <risa> gracias, señor. <risa> mi segundo nombre es Edgardo, pero Ay, sí. solo mi mamá me decía Edgardo. mira eh, Cuando mi papá me decía Edgardo, yo sabía porque había hecho. A ah, la mamá. entonces. Sí. Mi mamá me decía, mi mamá era cuando mi mamá me llamaba Edgardo y mi mamá me puso Marlon, Marlon es mi primer nombre porque se la pasaba viendo películas de Marlon Brandon. Ay, sí. Sí, y entonces me, me puso Marlon por Marlon Brandon, pero me, yo no sé Edgardo por qué me puso Edgardo. Entonces, mi mamá era la única que me decía Edgardo. Y, y te voy a decir una cosa: cualquier persona me puede decir Edgardo, yo no respondo a ese nombre. Solo cuando mi mamá... No, es cierto, porque. Yo ni me, ni me pongo ni la E, nada. Yo no uso el, el Edgardo. Solo claro. cuando mi mamá me decía Edgardo. Yo escuchaba el nombre cuando mi mamá me decía Edgardo y, re, y reaccionaba. Mi hermana, una de, de mis hermanas me dice Edgardo. Eh, ah. Y sí, le, sí le, le, le, le respondo, pero a nadie más. No sé, ah, será. Por, eh, no es que no me guste el nombre, sino si, será porque me recuerda a mi mamá. Siempre mi mamá me decía claro. Edgardo, Y todo el mundo me dice, ¿y por qué te pusieron Marlon? Marlon brandon por la película de Marlon <risa> Mi mamá, que se la pasaba viendo en los setentas, a Marlon Brando. Entonces, ya te imagino. Uf, pero... Las novelas que teníamos que ver con nuestras mamás porque era lo único que había, visto. <risa> no había visto. Hoy odio las novelas, las detesto, no las puedo ni ver. Son mira, años. A... Déjame ponerme los anteojos porque a mis 51 años, a veces... No, dicen, no, que, no, yo no... Mira, te voy a ser honesto, yo de cerca no veo. Yo veo de lejos. Y dice, hermosa canción, pero no alcanzo a ver Dice, deja ver, la, pin... la princesa... Sí, Celeste, hola, Cele, oh, te la amamos, es... el Señor te ama, Cele, te está esperando. Okay, ya va. Jorge, es? Damaris cántalo en un pesito, bueno, ya, muchas gracias, Marlon, por la oportunidad, dice el hermano Jorge, después amén, amén, amén, pusieron, Dios te bendiga, Caro, bueno, el hermano Jorge, el hermano Estuarto, poderoso programa, saludos, dice Dios también. Y después, bueno, más arriba, después ya no me aparecen más. Sí, a veces yo, mira, a veces me dicen, no, es que usted no, usted no lee los saludos. Es que no es que no quiero leerlos. Es que lo, es lo que no es que a veces no veo. Se, me, se me hace, y mira, no me quiero poner, y aquí tengo mis anteojos, pero el reflejo es de tanta luz que tengo por acá, entonces se me hace, y ya, ya, mira, no sé si ves el atardecer, ves la parte de atrás. Ay, qué sabes? hermoso, sí, se ve, qué lindo. Ya se ve como... Acá ya aquí, está de noche. <risa> aquí son las 7.30 de la noche, pero sí, ya se ve como medio, sí. a, medio anaranjadito. Acá son la la, de la... las 8.30. <risa> a, a los que están conectados en el Instagram, a la persona que nos está escuchando a través del app de la radio. Y sí, a veces, no es que no quiero leer, lo que pasa es que a mis 51 años, eh, no, yo no leo... <risa> No veo no nada, veo, no veo nada. Yo no veo, de, yo no acero, veo de lejos. Yo veo de lejos, mira. Si me hago hacia atrás y no me. O sea, mira, desde aquí te lo leo todo. Jorge, muchas gracias. Eh, Mario, <risa> desde aquí te leo todo. De aquí te leo, si, sí, en Mira. Pero cuando me acerco no veo nada. Entonces, ay, yo, ay mira, señor. Se ve, mira, A mí me, pasa, me pasa al revés. Que... No veo de lejos, no veo el colectivo, por ejemplo. Yo, ¿qué? Mira, Encima si ponen ese número hasta, hasta chiquitito. Hasta más bonito se, se ve el paisaje a través. Entonces, sí, es verdad. Se <risa> arrena el paisaje. Nah. ¡Re man. Se arrena el Dios, paisaje ya. Que Dios te bendiga, la verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Que contigo. te bendiga, Marra. No, gracias las, a vos. Cada una de estas. Mira, yo me disfruto todas las entrevistas, pero la verdad, eh, la, la de hoy en especial. La pasamos muy, pero, pero muy bien. Eh, que Dios te siga bendiciendo sí. grandemente y, y, y que sigas. Eh, escribiendo esas canciones y llevando ese mensaje de salvación, eh, la, la verdad. Yo tiene un propósito para cada uno de nosotros, y tú sí, eres por un gran, sí, sí. gran ejemplo de ello, la verdad. Eh, amén, amén. Eh, es increíble, fíjate, mira apago todas esas luces y, y, y me quedo pensando en la entrevista, mi esposa siempre, me, siempre pregunta, ¿cómo, ¿cómo te fue la entrevista? Y, y, y me quedo comentando, y mira, pasó esto, pasó lo otro, porque es increíble, sabe, <risa> o sea, contar una wow. hora y media no y fíjate media. yo le digo a veces uno puede amanecer y es lo que uno aprende la verdad cuando tú escuchas los testimonios lo que uno pasa las la, la personas que sí. se, mira si cada uno de nosotros nos pusiéramos a escribir ahí un poco de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo pusiéramos y, y nos pusiéramos a comentarlo la verdad para estas personas que dicen no es que yo estoy bien sin Dios no o sea no, no. La, no la se verdad, puede vivir sin Dios. No se puede, exacto. No se puede vivir sin Dios. Es que te maravilla y uno dice, sí, claro, tenemos momentos bien difíciles. Pero imagínate esas personas que tienen momentos difíciles, pero que no tienen a Dios en su corazón. Yo lo viví esos 10 años que estuve apartada, el vacío que se sentía. Qué impresionante el vacío que se siente. Es tan horrible la tristeza, la angustia que, que te toma, ¿no? Y... Y decís, oh, qué feo. Realmente no se puede vivir sin Dios. Yo me pasé 20 años casi. Uf, 20 muchísimo. Años y dijiste, el doble. Yo, yo me pasé el doble el tuyo, alejado del camino de Dios. Y, y, y sí, sí me, la pasé, me la pasé mal. No es que esté mal. Me la pasé sí, sí. mal. Y dije, yo así no... O sea, yo a eso no vuelvo. No, no quiero volver sí. a eso. No vuelvo. Pero, bueno. Pero el Señor también lo permite para que no volvamos atrás. Exacto. Y eso es lo que muchas Exacto. personas no entienden. No, no, no, Ajá. no, no quieren entender. Sí, entiendan, esa es otra, es otra cosa que, que, se, que se les hace muy difícil. Dicen, no, no, es que es una... No, eh, pero claro, no vamos a... Porque no, no, no entramos en dilema porque ellos no quieren entender. Dicen, no, no por no, supuesto. Porque no lo quieren entender. Es el entender. tiempo de o sea, cada uno. Ellos dicen que no, que no es posible. Digo, no, ese, yo digo, ese es mi proceso. Fue algo que yo tuve. Sí. Ah, no, es que usted se alejó del camino de Dios. Y por eso Dios le castigó. A mí Dios no me castigó. Ese fue mi proceso, algo que yo tuve que vivir. Sí. No, no, no, no. Dios le castigó. Bueno, pienso en lo que se quiera. O sea, como usted... O sea, <ríe> Allá No, <sí, ustedes>. exacto. <ríe> exacto. Exacto. Son tremendos. Ah, pero así es. Digo, Dios es. Dios es grande. Como Dios, dice mi papá, hablan porque el aire es gratis, ¿viste? <ríe> hablan porque el aire es gratis. <ríe> es la verdad. Fíjate, es como algunas personas que estuvieron en el mundo en el mundo fuera verdad estuvieron en el, mira sí. íbamos a las discos y se hacen amigos de todo el mundo en las discos y todo entran a la iglesia y salen de la iglesia y ven a alguien en la calle tirado ya no le quieren hablar y se hacen se apartan de esas personas esas personas sí. están en la calle así como estábamos nosotros antes eso esas sí. personas son las que necesitan de la palabra no porque... Sabes que yo siempre, siempre saludo a los, a los que se juntan en la calle, ¿no? Los borrachos, los, los que Ay. están en aquí en ¿no? otro Yo los saludo siempre, hola, ¿cómo están? Y la otra vez me sorprendieron porque me, uno me dijo, ¿sabes que nosotros estamos escuchando tus canciones? Y yo, y yo digo, ¿cómo me? ¿Cómo o se llama? Explícame más, ¿no? <risa> y, y le digo, y ah, qué bueno, les gustó, les fue bendición. Sí, sí, nos gustó mucho. ¿Pero ves? Y, y sí. Hay que salir luz y sal. Pero muchas de esa, de esa gente que van a la iglesia, que estaban ahí. Y de ahí salieron porque hay sí. de la palabra. Ya no quieren porque, oh, esos son sí, pecadores. Sí. Y yo me quedo como, sí. ¿qué? Son pecadores y apartémonos de ellos. O sea, oh, ok, perdón, pero o sea, sí. no quieren juntar con ellos. Es y impresionante cuando... porque justo hace poquito había, perdón, justo hace poquito había leído la palabra sobre el amor, ¿no? Que si tuviéramos todas las lenguas y toda la ciencia y todas las profecías, pero no, si no tenés amor no sos nadie, no tenés nada. Eh, y eso es, es tan importante, llenarnos del amor del Señor. O sea, no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, es a través de, de entregarse al Señor, ¿no? Que el Señor nos llena de su amor. Y lloro oro siempre por los borrachos, por los adictos, por los macumberos, por los brujos, ¿no? Y hace poquito, la semana, hace dos semanas más o menos, soñaba que estaba rodeada de todos los macumberos de, de, de mi barrio, que yo conozco casi a la mayoría. Y yo les empecé a hablar del Señor, les decía, el Señor los ama, el Señor Jesús los quiere salvar, Él quiere cambiar su destino, les decía yo en el sueño. Y ellos como que no me querían escuchar, ¿no? Porque obvio están cegados espiritualmente. Pero eso me dio a entender que hay una esperanza, ¿no? Que, que, que somos luz y sal, que somos de testimonio, que ellos nos están observando todo el tiempo a ver cómo nos comportamos, qué hacemos, cómo nos comportamos ante la adversidad también, eso observan muchísimo, somos testimonio, somos carta leída, dice la palabra, ¿no? y, y eso es maravilloso, poder llenarnos del amor del Señor y ver una persona y no mirarlo con desprecio, sino con amor del Señor, por más que no, no lo vayamos a predicar, o no sintamos que no estamos preparados todavía para darles una palabra, pero ya mirarlos con ese amor, eso hace un, un, un impacto espiritual en sus vidas, ¿no? Exacto, exacto. Y, y se les olvida exactamente cuando Jesús caminó por esta tierra, ¿con quién andaba? O sea, ¿de sí. quién se andaba? O sea, eso de la parte de la Biblia, eso se les olvidó porque no la leyeron esa parte. Ellos sí. nada más quieren juntarse con con la gente que anda de corbata dentro de la iglesia. No, esas personas sí. que están afuera, en la calle, esas son las personas que necesitan de la palabra de Dios, no los que están en corbata. O sea, pero es como entrar en controversia, ¿no? no sí. Pero, pero cada, cada uno sabe. El señor, paga, el señor paga cada uno conforme a su obra. Punto. Y aparte. Es así. Listo. Ya después de quejarnos y eso. O ese ve que están peleándose por el Facebook. señor. ¿Para qué perder el tiempo? Y la gente, la gente los está viendo. Los está viendo. Y este cristiano, dice, cristiano. Para eso no quiere ir a la iglesia. Si sí, se la pasan peleando, si sí, se la pasan chusmeando. Y decía, ay, señor, tenés misericordia. Oramos, clamamos por misericordia. Hay, hay una canción de, de Marco Witt, que, una versión en vivo del, del tema en "Cielo la luz. Eh, que Marco Witt comienza hablando en la canción y dice, mientras nosotros los de la iglesia perdemos el tiempo pe peleando sobre cualquier cosa, dice el, el tema de, de, de, sí. de la se pierde mucho y es que es cierto. O sea, por cualquier sí, sí. cosa, eh, eh, pero esa es la re religiosidad que hay dentro de muchas personas que no quieren entender, que cada quien es porque esto y es lo otro. digo Pero es muy sencillo, lean la Biblia, no se compliquen. Sí. Entonces, no, no se compliquen, lean lo que dice la palabra de Dios en la Biblia y, y entenderán. Pero claro, cada quien quiere salir con algo. No es que es esto, digo, no, es que no es así, pero bueno. Eh, eh. Allá ellos, ah, sí, allá ellos. Oramos por misericordia. Nos sí, queda orar por misericordia, que se les sea revelado Cristo, que se le salga la venda de los ojos, que se le caigan las cadenas. Oramos, oramos. Gracias por estar con nosotros el día de la verdad Que Dios te siga bendiciendo grandemente Y bueno, esperamos tenerte nuevamente por acá eh, Amén, amén, cuando quieran. Pero muy, pero muy pronto, la verdad eh, Amén, amén Salud y bendiciones para, para tu familia Y para tu papá Muchas para gracias. alguna de las personas Que Dios te siga rodeando de, de esas personas eh, De las personas indicadas en tu vida La, la, la verdad Amén, amén y Jorge, bueno, Jorge por ahí sigue conectado Y, y bueno, gracias por contactarnos contigo ¿no? Y nos vamos a despedir pues, con ese tema tuyo. Eh, espectacular la, la canción. Ya, ya, ya te escuchamos ahí cantando. Cantamos Libertad. <ríe> Una previa. Ahorita a las 8 tenemos un programa de, de, de música tropical cristiana aquí a través de la radio. Tu música queda sonando wow. ahí. Y esperamos cuando tengas este otro, próximo tema, pues ya sabes, eh, nos conectamos sí. de nuevo para. Y ahí nos, nos tomamos un mate virtual. Será porque hasta que no. Esa. Acá ya o sea, tengo preparado. <ríe> Yo vengo y. <ríe> Me, me, me, me preparo Usted. uno, voy a buscar a ver cómo me, me, me hago un mate. Ah, ahí es está, ahí no, está. Me compro, sí, lo, sí. no sé cómo, cómo se llama el, el mate con la bombilla y el termo. Todo eso me lo. Y bueno, y azúcar, azúcar. Si te, porque se toma de forma o amargo o dulce. No, yo soy. Viste. Yo tiene que azúcar, tiene que ser con mucha. Azúcar. <risa> Por favor. <risa> es, decir, es muy amargo, es muy amargo. Sí. Pero bueno, está los, buena, está buena. Ah, está buena. Es que vamos a, a tomar a unos mates juntos. Uno y, con tu uno con comida, sí. y nos los tomamos, ¿no? Ahí está, ahí está. Listo. Muy blanco. Y Dios te bendiga. Que la pase muy bien. Dios te bendiga, Marlos. Muchas gracias, igualmente. Saludos a tu Gracias por ser parte de la familia de Transformation Radio. Que la pase muy bien, Damaris. Amén. Listo. Dios Entonces, lo lo bendiga mucho. Nos quedamos con un tema a través de la, de la radio. Desde Argentina, can, cantamos libertad de Damari García aquí en Transformation Radio. Bendiciones.